Queridos, sobre todo, queridos alumnos, puesto que esto es una, una actividad de formación complementaria, eh, quiero daros la, la bienvenida eh, y quiero decir que es siempre un, un gusto y un honor para mí el poder eh, inaugurar eventos como este, ¿eh? en este caso eh, un evento que lleva por título Seguridad en la Unión Europea, Radicalización, Terrorismo, Inmigración y Criminalidad. ¿Me oís bien a pesar de que...? El... Sí. Vale, estupendo, estupendo. Bueno, este es un, este es un evento organizado como en el contexto de un proyecto eh, de prevención del terrorismo y de la radicalización violenta, coordinado por, el, por lo que um, es el Centro de Seguridad Internacional de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, de la UFV, y en colaboración con la Comunidad de Madrid, con Europe Direct Direct y con el Centro de Documentación Europea de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que quiero comenzar dando las gracias de corazón, en nombre de la, de la Universidad, a las instituciones mencionadas por su apoyo, y también por supuesto a todos los ponentes que son a su vez analistas del Centro de Seguridad Internacional de la Facultad, por su amabilidad, por haber aceptado la invitación y por haber preparado un evento que va a ser enormemente interesante. Quiero dar la bienvenida a también a todos los que estáis siguiendo esto en streaming, que me consta que sois unos cuantos, eh, y, y quiero que sepáis que aunque la distancia, ya estamos todos acostumbrados a este tipo de formatos, os sentimos muy cerca. ¿eh? Eh, quiero eh, también presentar muy brevemente, no voy a leer CVs, si están disponibles en el cartel del evento, pero sí para agradecer especialmente a don Ignacio Cosido, al, al director de eje ejecutivo del nuevo centro y aprovecho aquí ya para eh, daros a conocer el nuevo centro que hemos lanzado oficialmente dentro de la facultad y que recibe en su seno al Centro de Seguridad Internacional, al Instituto de Política Internacional, a la Cátedra de Migración a la Cátedra de Responsabilidad Social, al Foro Hispanoamericano, al Instituto Robert Schumann y otras unidades dentro de la UFV que se han aliado y que han caído dentro de este nuevo centro para promover una idea que es compleja, que es abstracta, pero que es de enorme importancia y que la universidad debe, y sobre todo una universidad como esta, debe dedicar mucho tiempo a analizar y a llevar a la práctica concreta en eventos como este. Ese centro se llama Centro para el Bien Común Global. Por tanto, Ignacio Cossido es el director de este centro y Florentino Portero, el profesor Florentino Portero al que conoceréis todos, es el presidente de ese nuevo centro. La idea es que ese nuevo centro sirva como paraguas para que todas las iniciativas de carácter formativo, de carácter eh, académico en cuanto a la investigación, que tengan como objeto directo el análisis del bien común de la sociedad global desde la perspectiva del derecho de la empresa, de la política o de la economía, pueda encajar dentro de este centro y que además permita aunar en la Facultad a líderes del ámbito académico y del ámbito político-empresarial que estén preocupados por este bien común a nivel global y que quieran compartir con nosotros sus experiencias. Es un centro abierto a todos los alumnos, abierto a todos vosotros. Tendréis acceso a todas las actividades que se van a realizar, todavía más y todavía más potentes de las que ya se organizan, porque queremos que vosotros, los alumnos, desde el primer momento de vuestra entrada en la universidad y en la facultad, podáis daros cuenta de que el bien común nos interpela, ¿no? de que el bien común nos llama, y de que vuestra vocación profesional está o se debe analizar en tanto en cuanto es capaz de contribuir a ese bien que nos incumbe a todos. Por tanto, Ignacio Cosido, eh, director de este nuevo centro. Eh, don Javier Albadalejo, comisario principal eh, del Ministerio del Interior, consejero del Ministerio del Interior, en la representación permanente de España ante la Unión Europea y gran amigo de la casa y muy involucrado en todas las iniciativas del Centro de Seguridad Internacional que se integra en nuestro nuevo centro. El profesor Oscar Elía, director del grado en Filosofía, Política y Economía de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la UFV. Beatriz de León Cobo, doctoranda en la Universidad de París, invector, inve, investigadora del Centro de Seguridad Internacional, especializada precisamente en radicalización y terrorismo y lideradora, líder, de este proyecto de investigación. Y, finalmente, María Ángeles Muñoz, que se acaba de incorporar plenamente a la Facultad y a la Universidad Francisco de Vitoria, aunque colaboraba con nosotros desde hace mucho tiempo en el Máster de Acción Política y en otros ámbitos, pero que se acaba de incorporar, como digo, como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno. Esta Escuela de Liderazgo, vosotros la conoceréis como la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en la cual se encardina el ILP, que, es, que está vinculado a algunos grados, la idea de la Escuela de Gobierno Liderazgo es salir de ahí y convertirse en una escuela parecida a las de las grandes escuelas de gobierno de Europa y de Estados Unidos, integrada verticalmente para atraer a personas con vocación de liderazgo, con las condiciones objetivas también para liderar y ponerlas en contacto directo con líderes actuales del mundo empresarial, del mundo político y jurídico a nivel nacional, europeo y global. Por lo tanto, estoy encantado también de que tanto María Ángeles como Ignacio, en este evento ya, que como veis tiene el logo del Centro de Seguridad Internacional, pero que ya es un evento, podríamos decir, del Centro para el Bien Común Global, estén con nosotros. Y os agradezco enormemente y me ilusiona enormemente que podáis ya en participar desde esta nueva perspectiva que nos une a todos. Bueno, yo no voy a, no voy a extenderme mucho más, simplemente quiero enmarcar sin desarrollar el evento con... Tres preguntas o tres consideraciones. Y de verdad que son en formato tweet. No, no es mi intención, no soy parte de la mesa, ni es mi intención eh, acaparar ningún protagonismo. Los expertos están a mi izquierda. ¿eh? Eh, simplemente tengo como tres consideraciones, tres brevísimas palabras introductorias. A la luz de todos los acontecimientos vinculados con la violencia terrorista que han tenido lugar en el mundo y en Europa, que nos generan enorme sensación de vulnerabilidad, de angustia, de desazón, Entendido además que las fuentes de esos, de esos actos de violencia terrorista en muchas ocasiones se encuentran fuera de Europa y que además son de carácter político, de carácter ideológico político, de, de carácter etno-nacionalista o de, o de carácter religioso, entendiendo la religión mal, porque la religión nunca justifica la violencia, me refiero al terrorismo yihadista. A la luz de todo esto, ¿es, posi es posible pensar con rigor en que exista un bien común? de la sociedad global que sea capaz de inspirar a sociedades muy distintas con convicciones religiosas, políticas culturales muy diferentes es posible pensar que hay un bien común que nos une a todos y por el que vale la pena luchar o no tiene ningún sentido y es una utopía de la modernidad que deberíamos abandonar y adoptar una visión mucho más realista, bueno, aquí os dejo dos, dos puntos, dos, dos sugerencias de lectura que son las últimas cartas encíclicas de Juan Pablo II, que además de Papa y Santo ha sido uno de los intelectuales más potentes en el pensamiento de Europa, sus raíces y su proyección a nivel global. Centísimos años. Benito XVI, otro gran gigante de la intelectualidad europea, que ha pensado mucho sobre Europa y ha publicado sobre Europa y sobre la violencia y los fuentes de la violencia en Europa. Caritas in Veritate. Y el Papa Francisco, que ha publicado recientemente una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que habla precisamente de esta idea eh, del bien común de la sociedad global. Y se plantea directamente si es posible o es una utopía absurda. Bueno, pues esa es la primera, la primera nota que me gustaría mencionar. La segunda es, ¿y cuál es el papel entonces de Europa? Si es que existe, si, si, si respondemos afirmativamente a esa pregunta, ¿cuál sería el papel de Europa? ¿Y cuál sería el papel más concretamente de la Unión Europea? Y aquí me quiero limitar simplemente a una referencia a los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, y de los valores y los ideales que no solamente asume para sí, sino que proyecta a toda la humanidad, a todo el mundo. Ese es el ideal de Europa. Otra cosa es dónde estemos, cómo se lleva a la práctica. Es mi segunda reflexión que me gustaría que desarrolléis, estoy seguro de que desarrollará la mesa de una manera brillante, y muy, y muy concreta y muy aplicada al tema que nos ocupa. Y el tercero es, y no podía ser de otra manera, ¿cuál es el papel de las universidades? O sea, ¿Cuál es el papel de la universidad como comunidad de maestros y alumnos que en principio se sienten unidos porque han reconocido una llamada de la verdad manifestada en retos concretos, como este de la violencia, y que consideran que existe una respuesta que puede promover el bien de todos. Esa, esa, ese papel de la universidad, que puede ser evidente porque evidentemente estamos haciendo este evento aquí, no en otro sitio, y vosotros estáis, so sois alumnos de grado, en, en, en, en la gran mayoría, algunos de máster, bueno... ¿Cuál es el papel de la universidad y cuál es vuestro papel para responder a las dos primeras preguntas? ¿Vale? Y cómo en comunidad con los expertos que están aquí vais analizando los planteamientos que hacen y vais, os vais involucrando en primera persona en la configuración de una respuesta que tenga sentido, que no caiga en la apatía, en el relativismo, en la melancolía o directamente en el miedo y en la angustia eh, existencial ante tanto dolor, ante tanta maldad que se puede condensar en un ataque terrorista. Bueno, Espero que son preguntas muy abiertas, muy generales, espero que marquen y espero que os ayuden a disfrutar lo que sin duda va a ser un debate fascinante. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis siguiéndonos desde vuestras casas, los que estáis aquí, eh, bienvenidos y gracias por involucraros en esta actividad y en, ya podemos decir, en la nueva andadura del Centro para el Bien Común Global. Eh, oiréis mucho de nosotros y espero que también participéis mucho. Y nos deis muchas sugerencias para que el centro esté a vuestro servicio, que al final es para lo que existe. Así es que muchísimas gracias. Sin más, doy la palabra a Ignacio Cosido que modera la mesa. Muchísimas gracias, Ignacio. Pues muchísimas gracias a nuestro decano, no solamente por hacer acto de presencia en este seminario que habíamos hemos organizado sobre la seguridad en la Unión Europea, por sus muy amables palabras de presentación de todos los miembros de la mesa y especialmente de María Ángel y de mí mismo y, y además por esas preguntas y por esas reflexiones que nos deja, que sin duda eh, pues contribuyen a centrar mucho el debate que vamos a tener aquí esta tarde. Así que Javier, sé que tienes que marcharte porque tiene muchas ocupaciones, pero agradecértelo. ¿eh? Gracias. Muy bien, pues estamos en una universidad europea eh, que, con una clara vocación, también eh, es, es, es nuestra identidad, es parte de, nuestro, de nuestra identidad, eh, para hablar sobre seguridad. Lo hacemos, los ha presentado ya el decano, con lo cual, pues eh, me ha, tengo una parte del trabajo ya como moderador hecho, porque ya estáis eh, todos presentados, eh, pero con cuatro grandes especialistas, eh, que además son especialistas de nuestra propia universidad sobre esta materia específica. Eh, la Unión Europea la conocéis muy bien y además eh, esto estoy convencido que lo, lo, lo iremos viendo a lo largo del debate. Nace con una vocación de una comunidad económica y básicamente en su desarrollo pues, ha sido eh, o ha trabajado especialmente el mercado común, las políticas económicas, la política monetaria, etc. ¿no? Eh, a partir del Tratado de Marx adquiere ya una dimensión política y dentro de esta dimensión política empieza a ocuparse cada vez más de la seguridad, tanto desde una perspectiva externa, a través de una política exterior y de seguridad común, como una perspectiva interna, a través de un espacio de justicia, seguridad y libertad común. ¿no? Eh, sin embargo, estas facetas están menos desarrolladas que la parte económica, y la cuestión que nos vamos a plantear, además de las preguntas que nos formulaba el decano, es en qué medida, o sea, primero, dónde estamos, y segundo, en qué medida creemos que esa dimensión de la seguridad eh, ...común, europea, pues eh, es una necesidad y va además a desarrollarse en el futuro inmediato. Eh, en primer lugar vamos a dar la palabra al profesor Oscar Elía... ...que está aquí no solo y no tanto en su calidad de director del grado de Filosofía, Política y Economía... ...sino como alguien que durante muchos años en su carrera eh, académica y profesional se ha dedicado a temas de seguridad. Él ha trabajado en el Ministerio de Defensa y además ha sido también un analista del Grupo de Estudios Estratégicos, donde hemos compartido, y, eh, y por tanto con una con una larga trayectoria en, en temas. Yo no sé muy bien el, el enfoque que da, y, y ya declaro aquí libertad de cátedra, ¿no? es decir, que cada uno va a hacer la intervención que le parezca más apropiada, pero sería interesante, Oscar, si puedes ilustrarnos eh, sobre qué es seguridad cuál es el papel de la seguridad en, el, en la Europa y en el mundo actual y, eh, y en qué medida eh, la Unión Europea eh, va a ser un proveedor de seguridad o la seguridad sigue siendo algo que está residenciado esencialmente en los estados, ¿no? que son los que tienen la responsabilidad última. No sé si tu, tu, tu intervención va un poco en esa línea, pero si puedes añadirnos un poco de luz, eh, seguro que será muy, muy de agradecer. Así que, Óscar, tienes la palabra. Pues lo primero trataré de añadir... Eh, ¿Funciona solo? No, que funciona, también... solo? Vale. Sí, ¿Funciona solo? Vale. Eh, ¿Funciona solo? Pues nada, lo primero eh, quiero darles las gracias, dar las gracias al, al instituto, dar las gracias a Ignacio, eh, que como se nota por sus, por sus palabras de presentación, eh, somos buenos amigos eh, y en algunas ocasiones me ha llamado su filósofo de cabecera, lo cual eh, siempre me da mucha vergüenza y siempre eh, me produce mucho rubor. Pero cuando, cuando Ignacio me, me ofrece la posibilidad de hablar de estos temas y además viendo que en la mesa eh, hay muchos eh, hay expertos mejores que yo en todos estos temas que están trabajando enormemente en ello y, y que nos van, a, nos van seguro a dar muchas pistas y pistas muy interesantes, eh, yo cuando me plantea la cuestión, bueno, que, que, eh, ¿puedes hablar de qué es seguridad y cuál es, qué, es, qué, qué significa seguridad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿no? Eh, como es amigo, yo, yo lo acepto y, y me lanzo a la piscina, pero es verdad que la cosa es complicada. porque Cuando yo empiezo a darle vueltas a todo este tema, eh, lo primero que se me ocurre, como yo creo que también lo, lo primero que se nos ocurre a todos, es que eh, la seguridad, que la tratamos como una realidad objetiva, tocable, etc., en el fondo la seguridad no deja de ser una percepción. Es decir, uno se siente o no se siente seguro. Eh, uno ¿Y qué es sentirse seguro? Sentirse seguro es tener... Eh, cierta confianza en el futuro, es tener eh, cierta, eh, cierta confianza en que va a existir una continuidad en la que podemos llevar a cabo nuestras vidas, nuestros proyectos de vida, nuestras circunstancias, en que somos capaces de prever lo que va a pasar. Es decir, desde este punto de vista eh, uno se percibe seguro o uno eh, se encuentra seguro, se siente seguro en circunstancias que muchas veces no ha elegido y que no son las que hace, las que... Las que, las que pensaría, ¿no? estaría por, por decir que, uno, que, la, que la seguridad es una percepción subjetiva eh, y, y me quedaría tan ancho afirmando, afirmando estas cosas ¿no? eh, esto es lo que explica que entre otras cosas se pueda vivir seguro la inseguridad y, y que encontremos la paradoja de que muchos lugares del mundo eh, que, que consideramos ciudades o países yo que sé, del tercer mundo que consideramos enormemente inseguros eh, las personas son capaces de llevar una vida con cierta seguridad, porque son capaces de prever lo que puede pasar, de tener confianza en lo que va a ocurrir dentro de unas circunstancias que nos podrían parecer objetivamente eh, difíciles o insostenibles. ¿no? Eh, con lo cual. Mi primera, eh, mi primera conclusión era, bueno, esto de la seguridad es algo subjetivo, pero al mismo tiempo es verdad que sabemos perfectamente que uno no puede llevar a cabo una vida mínimamente digna o mínimamente provechosa si no existen unas condiciones mínimas para esa seguridad que sí que son objetivas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, eh, sin unas condiciones mínimas la vida en, un, en una sociedad civilizada como es la europea como es la occidental eh, es, es sencillamente imposible, ¿no? Eh, con lo cual, nos encontramos aquí, para terminar de fastidiar la cosa y de complicarla, en una especie de paradoja, porque, por un lado, parece que la seguridad es una cosa sumamente eh, subjetiva, pero al mismo tiempo es una cuestión objetiva eh, que necesitamos eh, necesariamente y que somos, capaces, eh, que somos capaces de encontrar o de señalar cuáles serían esas condiciones, ¿no? Eh, insisto, a mí la paradoja interesante es que uno puede vivir seguro en la inseguridad cuando puede desarrollar un proyecto de vida dentro de unas condiciones que no son las perfectas desde el punto de vista de esa previsión del futuro, pero al mismo tiempo, y esto todavía es, más, es más peculiar, uno puede vivir muy inseguro en la seguridad. Es decir, a veces nuestras sociedades nos proporcionan tal cantidad de seguridades en tal cantidad de ámbitos eh, que nos convierten en seres inseguros. De tal manera que lo que, eh, que algunas, algunos reveses de la vida, algunas violencias que nos podemos encontrar en la sociedad, etcétera, eh, con las cuales se podría vivir con cierta seguridad, nos producen una enorme inseguridad. ¿no? Y no estoy haciendo aquí juegos de palabras, porque yo creo que más o menos eh, todos saben intuitivamente a qué me refiero. ¿no? Bien, a, ¿Cómo, res, cómo, resuelvo, ¿Cómo se puede resolver esta paradoja? ¿no? Bueno, en el fondo, eh, la seguridad es posible, o podemos hablar de seguridad incluso en condiciones inseguras, cuando eh, somos capaces de salvaguardar determinados aspectos eh, de nuestra vida, de nuestra sociedad, ¿no? es decir, aquello que merece realmente la pena, aquello que es realmente importante. Podemos eh, encontrar cuestiones eh, en las cuales, podemos vivir bien la seguridad, porque no son realmente importantes para una sociedad y viceversa, ¿no? Y aquí lo que merece la pena en una sociedad como, lo, como la de los países europeos, me da la sensación que la condición o la, eh, la clave del asunto es, eh, lo que merece la pena es aquello que nos proporciona continuidad. Y la continuidad en nuestras sociedades viene marcada fundamentalmente, eh, voy muy rápido en esta parte también para dejarlos a nuestros expertos, pero tiene que ver con dos cuestiones importantes que son la ley y las instituciones. Podemos vivir, una sociedad puede vivir con una enorme inseguridad siempre y cuando las leyes, siempre y cuando la ley, si se quiere, el Estado de Derecho y las instituciones queden a salvo de esa inseguridad. Salvaguardando eso es perfectamente posible vivir en un entorno eh, relativamente inseguro. Uh, claro, la ley tiene un carácter muy peculiar, es decir, por un lado es un instrumento en relación a la lucha contra el crimen, es un instrumento en relación con la lucha contra el radicalismo, contra el terrorismo y contra... Eh, la criminalidad, eh, y desde este punto de vista, eh, hay una frase que Ignacio suele repetir muy a menudo, ¿no? y es que eh, determinados fenómenos hay que luchar, se luchan eh, con toda la ley, o con, con, solo con la ley, pero con toda la ley. ¿no? Yo creo que es la frase que lo he oído a Ignacio muchas veces, y es verdad, es el gran instrumento. Pero al mismo tiempo, las leyes son también la finalidad. Es decir, si en el momento en que la ley deja de tener sentido, en el momento en que la ley se relaja, o en el momento en que la ley eh, se diluye, entonces sí que realmente una sociedad tiene un problema y se vuelve insegura en aquel aspecto en el que necesariamente tiene que estar seguro. Y podemos tolerar el crimen en las sociedades siempre y cuando ese crimen sea combatido por la ley y tengamos la seguridad de que la ley combate ese crimen. En el momento en que eso no ocurre, en el momento en que la ley comienza a fallar, entonces sí que la inseguridad comienza a afectar a lo fundamental que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con, la, con las víctimas, que tiene que ver con la reparación del delito, del mal, etc. ¿no? Y aquí la ley yo creo que tiene a su vez como dos, eh, tiene dos, dos, dos pilares fundamentales, ¿no? me parece a mí. Por un lado la ley se basa en una historia, en una tradición, en una cultura, en una herencia sin la cual la ley no tiene sentido. Y por otro lado la ley se basa en la cuestión también básica que es... Eh, que son las creencias éticas y morales. Cuando una, cuando una ley, cuando un Estado de derecho comienza a perder pie en cualquiera de los dos aspectos, es decir, porque comienza a perder pie con la tradición de la que procede y cuando comienza a perder pie por la parte más ética, entonces es cuando eh, comienzan, eh, comienzan los problemas, ¿no? Y aquí ya aterrizo, antes de terminar, en la cuestión esencial que tiene que ver con Europa y que tiene que ver con estos fenómenos, ¿no? Eh, ...probablemente, y aquí lanzo si queréis mi tesis... Eh, ...probablemente la cuestión de la inseguridad en Europa... ...probablemente la cuestión de las dificultades que a veces encontramos... ...para proporcionar o para garantizar la seguridad... Eh, ...a los ciudadanos europeos en los, distintos, en los distintos países... ...venga precisamente de la relajación o de la pérdida, mejor dicho... del ...de pie en los dos pilares de la ley, es decir cuando las sociedades europeas actuales, tanto en su conjunto como Unión Europea, como en los distintos países miembros, comienzan a dudar de sus propias tradiciones, comienzan a dudar de su propio pasado, comienzan a dudar eh, de su propia historia, comienzan a plantearse si el haber llegado hasta aquí con estas instituciones, con estas leyes, con estos estados de derecho es realmente bueno, cuando comienza a abrirse, a abrirse paso, una cosa que nuestro decano ha comentado, cuando... Eh, ese, eh, ese espíritu relativista según el cual nos da igual una ley que la otra una ley se puede cambiar sin ningún problema eh, depende del punto de vista de cada cual, es decir, cuando los dos pilares fundamentales de la ley comienzan a resquebrajarse es cuando comienza a relajarse la ley y es cuando la inseguridad realmente empieza a afectar a las cuestiones que, eh, que son las realmente importantes ¿no? yo creo que vivimos en una época eh, de relajamiento de la ley vivimos en una época en la que vemos cómo la ley se relaja en las mismas fronteras, en los mismos accesos. Eh, parece que deja de tener sentido la frontera como instrumento que delimita el Estado de Derecho, que delimita la civilización y que delimita la ley. Que es, que es cuando uno comienza a relajar la ley en la frontera y automáticamente se comienza también a relajar el valor de la ley dentro del país. ¿no? Entonces, algunos de los fenómenos asociados al hecho, al hecho uh, del, del radicalismo y de la criminalidad tienen que ver con la eh, ...sustracción de lugares, de espacios... ...de sitios dentro del continente europeo... ...a la labor de la ley. Es decir, eh, da igual... ...o parece que da igual que en una determinada ciudad... de un barrio, ...o en un barrio de Bruselas... ...en un barrio de Marsella... ...o en un, no sé, por decir también... ...alguna ciudad española... ...comience a regir una ley que no es la ley de verdad... ...sino que son leyes que tienen que ver con ideologías... ...que tienen que ver con interpretaciones religiosas... Eh, ...en fin, entonces es cuando entramos en el problema de, que tiene que ver con el hecho de que una sociedad puede vivir con el terrorismo. Una sociedad puede soportar perfectamente atentados terroristas, puede soportar mortandades grandes, lo hemos visto en el pasado. Puede, podemos vivir en esa inseguridad. El problema, a mi juicio, de la Europa actual es que la inseguridad comienza a afectar no a esos aspectos en los que nosotros podemos movernos, eh, con cierta seguridad, sino cuando la inseguridad comienza a afectar al aspecto superior, que es el que he citado antes, que es el aspecto de la ley y de las instituciones. Cuando son la ley y las instituciones las que, eh, las que comienzan a vivir en la inseguridad, porque no se cree en su bondad, porque no se cree en sus principios, porque se rechaza eh, esa historia de las, de las que proceden, entonces es cuando comenzamos a eh, o entramos en el aspecto de la, eh, de la inseguridad en la inseguridad. ¿no? Y yo creo que eh, el principal riesgo que, que existe ahora mismo, tanto en la Unión Europea como, eh, como unidad o como, eh, como coordinación, como queramos denominarlo, dentro de ahí, y en los, y en la Unión, en los distintos países que la forman, en los distintos países europeos, el problema yo creo que actualmente proviene de ahí, proviene de la cuestión de la ley, proviene de la cuestión de la, eh, de la pérdida o del relajamiento de la ley, que es lo que nos, nos es a mi juicio el fenómeno más preocupante, y ya me callo aquí, porque como siga pues puedo acabar en, en el apocalipsis directamente. ¿no? Así que dejo la palabra a mis compañeros, que seguro que son capaces de concretar el tema muchísimo más de lo que lo he hecho yo. Muy bien, pues Muchas gracias, Óscar. Lo bueno de las intervenciones de Óscar es que siempre nos hacen pensar ¿no? y nos ha planteado algunas cuestiones muy fundamentales ¿no? sobre qué es la seguridad, eh, esta relación entre la ley y, y la seguridad y cómo el Estado de Derecho es en última instancia la garantía fundamental para poder garantizar nuestra seguridad. Y Además, le, le abre muy, muy claramente espacio a María Ángeles Muñoz, que va a ser nuestra segunda interviniente porque deja abierto eh, la cuestión de, de qué papel juega Europa eh, para garantizar en nuestra seguridad y, y qué papel puede y debe jugar Europa, o la Unión Europea, en la seguridad del futuro. ¿no? Y, uh, y esto es lo que María Ángeles Muñoz, que es una especialista ya con su tesis doctoral en, en Robert Schumann, en la, la, la creación, la, la formación de la Unión Europea, y luego a, a través también de su carrera profesional, ha trabajado en el Departamento de Seguridad Nacional, ha trabajado en la Policía Nacional, pues, eh, pues, ha pues, pues tiene mucho conocimiento ¿no? de, de esta dimensión europea de la seguridad. Así que, María Ángeles, te dejamos que nos ilustre sobre el futuro de Europa en este campo. ¿eh? Muchas gracias, Ignacio. Sí. Sí, sí, no, no. No suficiente. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Eh, muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de poder com compartir este espacio de, de reflexión y de ideas. Eh, tomo la percha del planteamiento que nos hace Ignacio, también de las preguntas que nos planteaba inicialmente nuestro decano, Javier, en relación a esta posible utopía o no en torno a la dotación de seguridad y a la generación de iniciativas a favor del bien común. Eh, yo creo que esto enlaza muy bien con la parte del planteamiento que os quería compartir. Pensamos, Hablamos de un espacio concreto, eh, hablamos de la Unión Europea. La Unión Europea es probablemente la única iniciativa positiva del siglo XX encaminada a la gestión del bien común eh, social, en un siglo eh, que, como todos conocemos, eh, pues estuvo marcado por los enfrentamientos nacionalistas, por las guerras mundiales, por el peso de la ideología y los totalitarismos, eh, en ese espacio de confrontación y de violencia, estamos hablando de violencia y de ausencia de seguridad, ¿no?, surge una iniciativa muy concreta eh, de la mano de Schumann y de los padres de Europa, en colaboración con él, en torno a la gestación de una comunidad. De una comunidad. O sea, el proyecto europeo nace desde esta perspectiva comunitaria que es fundamental y vamos a ver por qué. Bueno, os voy a hacer un planteamiento. O sea, estamos en un punto inicial que es de dónde venimos. Os voy a hablar, os vamos a dar una pincelada de dónde venimos, vamos a asomarnos un poquito dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, hablamos de este proyecto de comunidad que nace desde un esfuerzo intelectual y político enorme. Para afrontar de frente un problema concreto de seguridad europea, por las guerras europeas, que además tiene un alcance global, es el primer fenómeno de globalización, ¿no? Eh, las guerras mundiales. Entonces, para enfrentar este problema concreto, eh, se busca una solución a la medida, a la medida. Un problema de origen político que es el nacionalismo excluyente, ¿no? A un problema de seguridad se le va a, da, se le va a dar una respuesta política. Entonces, la, el concepto político eh, en Europa ...está en el origen del proyecto... ...o sea, el origen no es una visión económica... Es una, ...es una solución política de seguridad... ...para generar prosperidad en Europa... ...y de manera extensiva en el mundo... ...hace falta dar una, una solución de seguridad... ...y cómo se va a dar esa solución de seguridad... ...en una situación de enfrentamiento... ...de choque eh, frontal y brutal... ...en el, en el corazón europeo... Eh, ...se va a organizar la seguridad... La respuesta europea es una respuesta de organización de la seguridad. Y es sumamente interesante porque es, una, es de un perfil eh, de gestión política no probado hasta ese momento. O sea, eh, la Unión Europea en su origen es un experimento. La, las primeras comunidades europeas eran un experimento. Un campo, eh, La organización de la seguridad es un campo experimental en el que se trabaja en base a la inversión de términos en torno a cómo utilizar unos recursos que habían sido el objeto de la confrontación continental, que era el recurso del carbón y del acero. ¿Cuál es el planteamiento? Que este objeto de litigio, este objeto eh, que genera eh, guerra e inseguridad continental y global, vamos a invertir su gestión y vamos a establecerlo bajo, o sea, vamos a situarlo bajo una gestión compartida en el seno de una comunidad. Esto no había sido pensado hasta ese momento jamás. Jamás Es una solución totalmente nueva y es un campo experimental. Si eso funcionaba, si eso funcionaba, se podía elevar a otros campos de realización. Pero el objeto inicial es una solución política con una finalidad de seguridad, una finalidad securitaria. Por eso es muy importante reflexionar sobre la seguridad en Europa, porque la respuesta de seguridad está en el origen, en la misión y en la proyección de la iniciativa europea. ¿Y cuál es nuestro objetivo? O sea, el objetivo es el logro de la paz, pero ¿qué paz? No? ¿Qué paz se logra con, eh, con la fundación de las comunidades europeas? Una paz irreversible. ¿Qué significa esto de irreversible? O sea, hemos conocido hasta el momento eh, una experiencia así, una experiencia similar, una paz que no, eh, que no dé lugar a un retroceso. ¿Cómo logramos esa irreversibilidad? En el fondo, el proyecto, este embrión europeo, estaba pensado desde la perspectiva de la sostenibilidad. Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, la sostenibilidad de la seguridad está pensada desde el primer momento. O sea, eh, por eso es mucho más complejo e interesante de lo que a priori eh, sabemos. Este proyecto debe ser sostenible. sostenible. ¿Y cómo logramos esa sostenibilidad? A través de la organización de la seguridad. O sea, hemos logrado, o sea, con la Fundación de las Comunidades Europeas se ha logrado una paz de carácter irreversible, pero esa paz no es gratuita y no se va a mantener porque sí. Hay que cuidarla y hay que organizar la política en torno a la seguridad. ¿Cómo? A través de una comunidad. El proyecto es de construir un ecosistema de seguridad europea. ¿Y qué contempla este ecosistema? Seguridad hacia adentro, ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener que afrontar de manera conjunta una serie de amenazas, retos y desafíos que ya entonces estaban llegando en la década de los 60, los 70, pero es que muchos más estaban por venir y eso se tenía una visión muy clara, muy anticipada de la realidad los, la, los, eh, para enfrentar las numerosas amenazas que iban a venir en el, en el entorno de nuestras fronteras. Además, teniendo en cuenta que las fronteras interiores iban a caer y que, por tanto, iba a ser un espacio de contacto, pero, además, viendo eh, el escenario de eh, desafíos y amenazas exteriores en nuestro entorno regional. Entonces, desde el primer momento hay otro punto sentado de sumo interés. ¿Qué tipo de seguridad? Interior-exterior. ¿Podemos hablar de seguridad interior-seguridad exterior? Desde el origen se piensa que no, que es una misma seguridad, que tenemos que tender hacia un ecosistema de seguridad. Porque la globalización que estaba por llegar, y ya sus efectos se veían en aquellas décadas con muchísima claridad, iba a generar esa interconectividad de la que hoy hablamos, esa interconexión de todo, de las amenazas, eh, de los desafíos, de los retos, eh, los desafíos exteriores van a entrar en, nuestras, eh, en el interior de la Unión Europea, entre las entonces comunidades europeas, porque la frontera, elemento que ha referido Oscar, va a dejar de ser... Un, una línea divisoria para ser una línea de contacto ¿no? entonces, mirando hacia adentro, mirando hacia afuera seguridad interior-exterior es la misma tenemos que afrontar de manera integral la respuesta de seguridad pero esto lo estamos viendo hoy o sea, es que esto que se, se pensaba entonces lo estamos viendo hoy, tenemos eh, las filas de migrantes al sur de Estados Unidos desde el norte de, de México tenemos las pateras que llegan a Canarias eh, las lanchas que llegan al sur de las Islas Británicas, eh, los miles de migrantes que están en la frontera polaca con Bielorrusia. ¿no? La frontera ha dejado de ser un espacio de división, es un espacio de contacto y hay que dar una respuesta eh, de seguridad para afrontar todos los problemas que nos llegan a través de las fronteras, pero desde una perspectiva muy concreta que alberga este proyecto original europeo, que es la organización de la seguridad desde la cooperación y la solidaridad es otra perspectiva de la seguridad es una seguridad preventiva y no reactiva que si tiene que ser reactiva lo será pero si tú trabajas desde la prevención no vas a tener que llegar al otro campo entonces desde un modelo expansivo de la gestión de la seguridad desde la cooperación y la solidaridad se pueden prever futuros conflictos o atenuar al menos aquellos que ya están latentes Este proyecto pasa la prueba de la eficiencia y de la eficacia, por eso es de enorme interés. Y dejamos el de dónde venimos en un punto esencial, que fue el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, porque ese momento eh, fue especialmente delicado, dado que todo un proyecto de construcción de comunidad de defensa eh, no se pudo desarrollar en, a la velocidad que debía haberse hecho. Y, sin embargo, en ese momento de fracaso político por una votación que no salió adelante en la Cámara francesa, Schumann ya apunta a que la construcción de esa comunidad de defensa es un imperativo imprescindible, porque si no, no vamos a ser capaces de afrontar lo que tenemos por venir. Y él apunta a esa cláusula de solidaridad de esta comunidad que está por, por construirse y a la necesidad de la dotación de un ejército europeo. Cosa que está hoy, o sea, que alguno comentará, está sobre la mesa. O sea, vamos a crear eh, una unidad de actuación urgente, rápida, con 5.000 hombres, como habla el alto representante, Josep Borrell. ¿no? O sea, todas esas lógicas que estaban en ese momento del que venimos, o sea, los tenemos hoy sobre la mesa. Y vamos a ver en el hoy cómo y por qué. En este momento, ¿cómo pilota la política de seguridad europea? Pues en este momento, exactamente, tenemos estamos trabajando en el, a nivel de Unión Europea con dos instrumentos. Uno, la Estrategia Europea de Seguridad, que se aprobó en julio de 2020 para el periodo 2025. En el ámbito de la seguridad interior vamos a hablar eh, de alguna manera. Y, por otro lado, en el ámbito de la defensa se está trabajando en el proyecto de la brújula estratégica. Ambos proyectos, eh, esta, este segundo proyecto en el ámbito de la defensa empezó eh, bajo la presidencia alemana del Consejo y se aprobará bajo presidencia eh, francesa. Pero ambos... Afrontan de manera cruzada las mismas amenazas, los mismos retos. Eh, uno desde la perspectiva de la seguridad interior y el otro desde el ámbito de la defensa. Con una conclusión muy clara y muy nítida. Y mm, tú me dices y, cómo vamos con sí, pues, tiempos. un poco esta última parte, para dar paso de, pues, a esto? ¿sabes? Pues con una conclusión muy nítida en el texto de la, del desarrollo de la estrategia de seguridad. Y es la, eh, eh, el efecto diluido, o sea, cómo se ha diluido la frontera entre la seguridad física y la digital. Y de la inseparabilidad de la seguridad interior y exterior. Es decir, estamos confirmando por la vía de los hechos, eh, a, a tenor de todas las amenazas que tenemos, y ahora Beatriz nos hablará muy bien de la amenaza específica del radicalismo y del terrorismo, cómo esta intuición sobre eh, la globalización de los problemas y la necesidad de prestar soluciones integrales y comunitarias eh, lo tenemos eh, sobre la mesa. ¿Cómo ha respondido la Unión Europea frente a estas múltiples amenazas que tenemos en este momento? Elevando la cooperación, elevando eh, la colaboración, la, inst la instauración de un nivel de colaboración permanente a nivel policial, judicial y de inteligencia. Sin embargo, si miramos hacia el futuro, esto no es suficiente. No es suficiente, no, no nos basta con colaborar. Tenemos que integrar las políticas tenemos que trabajar la voluntad política para generar política común. Tenemos que trabajar la identidad y la respuesta política ante un aumento considerable de la demanda de nuestra, eh, de nuestra ciudadanía de generación de política común. Eh, sobre todo, y ya es el último, eh, la última pincelada, tras la pandemia, toda la situación del COVID, el aumento de la demanda de política europea eh, se ha disparado y la Unión Europea está... Eh, eh, necesitada de reconfigurarse como un actor si queremos realmente dar respuesta a los desafíos que tenemos sobre la mesa Perfecto, pues nos quedamos con esta idea María Ángel, de que en realidad el germen político estaba desde el primer momento, aunque es verdad que la Unión Europea se ha desarrollado mucho más en los aspectos económicos que en los aspectos políticos y de seguridad, ¿no? Y que mirando al futuro no basta con esta cooperación sino que tenemos que dar algunos pasos añadidos para para responder a los desafíos nuevos que tenemos en materia de seguridad. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra a Beatriz de León, que como ha señalado el, el decano en su presentación, eh, en estos momentos está haciendo un doctorado sobre temas de radicalización eh, fundamentalmente oriental Sahel, eh, radicalización en Europa, pero de la inmigración que viene del Sahel. Se ha convertido en una gran experta en, en Sahel, con todos los grandes... Conflictos, Acabamos de tener a un, a un ponente saheliano que nos ha estado ilustrando esta misma tarde y, a, y Beatriz era la única que era capaz de seguir eh, al detalle pues, eh, todos los conflictos tribales y, y, y de, de distinta naturaleza que existen en esta zona. Eh, ha desarrollado una investigación sobre prevención de radicalización que hemos presentado esta misma semana aquí en, en la universidad. Y, por tanto, eh, me parece que es una persona particularmente cualificada para hablar sobre eh, la prevención de la radicalización y, por tanto, de, de la violencia del terrorismo en la Unión Europea. Así que, Beatriz, escuchamos. Pues Ignacio, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, primero y ante todo gracias a, a los que nos seguís en línea, que he visto que entre los inscritos hay gente incluso de Italia y Países Bajos que, que, se, que se nos han unido y desde luego a, a los que estáis aquí eh, en esta que bueno pues hace hace nada yo estaba al otro lado. Así que siempre me hace mucha ilusión eh, hablar en España y hablar en la Universidad Francisco de Vitoria porque bueno pues eh, es, es como será dentro de unos años para vosotros mi casa. Entonces en ese sentido muchas muchas gracias por la limitación. Yo voy a hablar de tres temas, pues teniendo en cuenta que tenemos una mesa con, con profesionales que conocen mucho mejor que yo los mecanismos de la Unión Europea en cuestiones de, de prevención, de detección, de radicalización y todo, todas las medidas. Yo voy a hablar de lo que es en sí la amenaza del terrorismo y la radicalización, que nos inquieta y nos preocupa a todos, a nuestra sociedad y, desde luego, también a, a nuestros políticos. Entonces, eh, primero y ante todo, ¿cómo está la situación actual de, de terrorismo en Europa? Yo os recomiendo que os descarguéis el último informe de Europol, que lo sacan todos los años. ...para ver eh, un poco cuáles son las tendencias de, de terrorismo en Europa. Y, y Europol, desde hace ya bastantes años, distingue que hay cuatro tipos de terrorismo... ...que de hecho esos fueron los que utilizamos un poco para la investigación... ...sobre prevención de la radicalización de hace unos días. Uno, etnonacionalista, pues todo, pues, ETA, IRA, pues no suena a todos. Otro de ideológico, de extrema derecha, extrema izquierda. Y el último, por supuesto, no hace falta presentación... ...el yihadismo. Y viendo el informe, estaba consultándolo hace, hace un rato, vemos que la situación desde hace unos años se mantiene un poco más estable. El año pasado hubo 57 ataques terroristas en el sur europeo... Eh, 62 en Estados Unidos, en, en, Estados Unidos no, perdón, en Inglaterra, pero los ingleses cuentan, es, es complicado ver cómo se cuenta lo que es un episodio eh, terrorista o no, pero dos presuntos de ellos en Suiza, eh, yihadistas. Eso es un poco lo que recoge el informe. Eh, ha habido 21 personas que han muerto en territorio europeo por atentados, eh, por atentados terroristas en genérico, y bueno, pues eh, comparado con otros años, el año 2020, que ha sido año COVID, ha habido menos arrestos y en general menos operaciones eh, antiterroristas pues porque estábamos todos confinados y eso también ha tenido cierto impacto en el terrorismo europeo y, y bueno, pues eh, de, de hecho, pues viendo números de arrestos de 1000 en 2019 a 500 en 2020 podemos ver una, una, una comparativa y yo sobre todo lo que me gustaría centrarme es en el yihadismo, puesto que es lo que más controlo Ignacio estaba presentando antes mi tesis, yo soy doctora en Sociología, especializada en radicalización y en los vínculos entre el Sahel que es mi área de, de, de un poco más de, de, de experiencia, y Europa, porque al final, bueno, pues hay, ahora hay un debate político, seguro que todos ustedes lo, lo están siguiendo, si existe o no existe un vínculo entre la migración y el terrorismo. Los números dicen una cosa, las experiencias policiales dicen otras, y luego está pues, eh, lo, lo, la politización de, de, de, la, de la migración, ¿no? que eso también se utiliza como arma de algunos partidos, sobre todo, pues, para pues por, por discurso político, ¿no? Entonces está muy bien eh, el, el conocer un poco hasta qué punto ese, ese vínculo es cierto o no. Y en ese sentido, una cosa que nos decía el, el informe del que os hablaba de Europol, es que el, los atentados yihadistas en Europa, el, el perfil ha cambiado mucho en estos últimos años. Antes, desde luego, bueno, si nos acordamos, 2003, 2006, Madrid, Londres, era evidentemente Al-Qaeda, eran células que venían, pues sobre todo del Magreb, pero también de Oriente Medio, venían a Europa y cometían sus, sus atentados terroristas. Luego ya vamos hacia... Daesh, fenómeno Daesh, fenómeno Estado Islámico que ha sido pues, lo más impactante para nosotros a partir de 2015 2016, donde vemos grandes atentados y sobre todo atentados hechos por personas, individuos que nacen de nuestra sociedad y ahí es donde realmente empieza a preocupar a la comunidad de dónde vienen ellos por qué se han radicalizado, por qué han nacido y crecido en territorio europeo han salido de nuestros sistemas educativos y están cometiendo atentados en nuestro suelo y bueno pues de ahí empezaba campaña, yo, yo vivo en Francia, yo vivo en París, empezaban bastantes campañas de uh, unos barrios que se llaman los barrios de reconquista popular, de intentar integrar a esa población de segunda, tercera generación que tiene una crisis identitaria clara, que han sido rechazados o se sienten... Eh, rechazados, mejor dicho, por el Estado, y bueno, pues intentar eh, ver por qué se están radicalizando. Y luego ya en estos últimos años, y eso lo detecta muy bien en el informe, vemos que hay un fenómeno de lobo solitario. Y aquí me gusta mucho poner eh, las comillas, porque no es del todo cierto eh, el, el que existan lobos solitarios. Lo que hay eh, son evidentemente células mucho más pequeñas de las que había entonces, porque a partir de 2018 y 2019, Telegram, que era la, la herramienta utilizada sobre todo por el Estado Islámico para reclutar, pues ya se les acabó el juego Telegram hizo una política de dejarles fuera y bueno, pues evidentemente como se ha visto esa situación política el Estado Islámico ya no es lo que era en Siria y en Irak, entonces los combatientes extranjeros ya no sé lo que era y bueno pues es verdad que hemos derrotado esa pieza, no del todo, sigue, sigue habiendo eh, algunos, algunos problemas sobre el terreno pero ya no es la, la amenaza que nos suponía para ahora, por lo tanto hay menos reclutamiento sigue habiendo mucha autorradicalización por internet, está claro y, y bueno pues eh, ese, ese es el gran tema de nuestros días. Antes de pasar un poco a mi tesis que creo que puede ser lo más interesante para, para vosotros y sobre todo lo que más sé, me gustaría simplemente recordar que existen otras amenazas de radicalización en Europa y esa es la endonacionalista que no está nada muerta y que seguimos viendo movimientos pues, eh, que, que, que a, a la causa de una nación eh, cometen atentados, atentados terroristas y desde luego están la extrema derecha y extrema izquierda y simplemente un par de números, ha habido 24 atentados de extrema izquierda o anarquistas en suelo europeo. ...el año pasado... O sea, ...no es una amenaza que se, no se va a tener en cuenta... ...y por lo menos ha habido uno completo... ...que sepamos eh, de extrema derecha en Alemania... ...así que esto es una realidad... ...y bueno, pues, eh, el, la polarización de nuestra sociedad también afecta... ...y también lo que se han dado cuenta en el de Europol... ...es que muchos de estos eh, individuos... Eh, pues ...que han sido detectados radicalización... ...y a punto de cometer un atentado terrorista... ...eran bastante, bastante jóvenes... ...luego mirando un poco para el futuro no es solamente este tipo estos cuatro grandes, vamos a decir tipos de terrorismo los que preocupa sino que vienen otros movimientos, por ejemplo todo relacionado con el medio ambiente con el terrorismo ambiental, el wokismo incluso de Estados Unidos, que ya lo podéis googlear, pero que es un movimiento bastante bastante entretenido de, de estudiar y hay otras, otras experiencias eh, que, que bueno pues que desde luego eh, afectan Europa y que, y que es, es necesario tenerlo en cuenta, pero bueno, habiendo dicho eso, a mí me gustaría centrarme en, en lo que ya os he dicho que, que sé, que es el yihadismo y bueno y mi, y mi tesis doctoral que estudia un poco el vínculo entre, entre la migración y terrorismo eh, sobre todo eh, relacionado con los grupos yihadistas del Sahel. Bueno, como eh, saben todos ustedes, porque lo han estado escuchando supongo que en los últimos dos años, el Sahel ha cobrado relativa importancia para Europa pues por todas las crisis que hay, desde Mali, Burkina Faso, Níger, se ha convertido verdaderamente en, en, en la pólvora yihadista de, de, de la región. Tenemos a Al-Qaeda del Magreb, que ha bajado, y bueno, pues ahora tenemos un grupo ahí local bastante potente, y tenemos también a Daesh, que tiene relación pues, con, con, con Daesh en ...en Siria y en Irak. Entonces, estos dos grupos están reclutando a una velocidad vertiginosa. Los estados ya no saben qué hacer. Tenemos operaciones internacionales. Del Sahel, los puedo hablar encantada otro día, pero no es el tema de la cuestión hoy. Lo que sí que me gustaría resaltar es que, debido a ese caos que hay sobre el terreno... ...y que a la demografía la población se está duplicando cada 20 años... ...hablamos 20 millones de nigerinos, que en 2040 van a ser 40 millones de nigerinos. ¿no? Y lo mismo para Mali y para Burkina Faso. Pues ellos se encuentran con un panorama desolador, sin mucho Muchas oportunidades, y bueno, pues como hacía referencia antes María Ángeles, que luego acaban en una patera viniendo para España o en una lancha yendo para Inglaterra desde las costas francesas. Entonces, ellos cuando miran a Europa, lo que me estoy dedicando yo a estudiar es hasta qué punto están más radicalizados de lo que estaban hace 10 años, porque hace 10 años no había yihad en el Sahel, ahora mismo sí lo hay. ¿Y por qué me está interesando este tema? Y, y, y creo que realmente es una cosa que, que la Unión Europea y bueno, todo, todos nosotros como sociedad debe prestar atención, porque hay un debate político. Eh, muy enquistado ahora mismo en, en ciertos partidos sobre si existe un vínculo de migración y terrorismo o no. Y por eso hay unas políticas migratorias pues bastante restrictivas y bueno pues se, se, se utilizan mucho en el discurso político. Entonces, hay que estudiar este fenómeno y hay que ver si realmente es, es cierto o no, si existe este vínculo o no. Muchos piensan que los, las redes yihadistas utilizan las pateras, para atraer a terroristas a Europa. ¿Es eso cierto? Bueno, pues hasta lo que sabemos nosotros, después de algunas investigaciones que hay muy pocas, es que en algunos casos es cierto, pero que no es la norma, por lo menos no viniendo desde, desde África. Entonces, ¿que existen esas rutas? Sí. ¿Que no están lo suficientemente explotadas aún por los grupos yihadistas? También es verdad. ¿Que lo pueden estar en un futuro? Por supuesto. Entonces, evidentemente, es una, es una ruta de entrada, pero tampoco nos podemos obsesionar y pensar que cada persona que entra en la costa española por venir de Burkina Faso va a ser eh, directamente yihadista. Y luego está pues, eh, el tema de, de los imanes. En Francia, por ejemplo, quieren hacer un control con respecto a quién eh, viene a, a las mezquitas o no. Y bueno, pues ha habido un, un debate parlamentario muy fuerte y nosotros en España, por lo que estoy viendo en Francia, seguimos a dos pasos por detrás. Eh, con el tema de migración nosotros estamos mucho más eh, influidos por, por, bueno, por tener Ceuta y Melilla y las Canarias, pero desde luego con el tema de los imanes, el terrorismo yihadista, vamos dos pasos por detrás de Francia y lo que veo es que en Francia el debate va con respecto a debemos controlar a la comunidad musulmana para evitar que haya yihadistas pero luego nos encontramos que el perfil de los yihadistas es muy distinto es decir, eh, de hecho hay un estudio de, de hace ya 20 años que demostraba como algunos miembros de Al-Qaeda eran ingenieros entonces no podemos decir que las personas que, que vienen son solamente, pues dicho de una manera más coloquial, muertos de hambre, ¿no? sino que hay realmente una variedad de perfiles que se unen a los grupos yihadistas por una variedad de motivos y ahí me vais a permitir que me refiera a la investigación que hice hace, hace un par de días que la presenté sobre la radicalización en España para que pues, podáis ver un poco las causas, los motivos y las corrientes que llevan a un individuo a engancharse ideológicamente, porque al final la yihad es una ideología como cualquier otra, a, a, a cometer atentados terroristas, ¿no? Cómo consiguen el fin eh, justificar todos con todos los medios posibles por, por un fin que para ellos es pues, la yihad, ¿no? Ese, ese mensaje. Y, y ya por último, lo que me gustaría resaltar es el tema de cómo funciona un grupo yihadista eh, porque bueno, tenemos, eh, los grupos yihadistas están en todos los continentes eso hay que, hay que tenerlo claro menos presente en América Latina pero eso no significa que, que, no, que no haya algún, algún caso menos presente en América del Norte en el suelo lo que no significa tampoco que no haya algún caso pero sobre todo están en África, pues tenemos eh, la zona de Somalia la zona de Nigeria, la zona de Mozambique ahora que es muy preocupante para la comunidad internacional desde luego todo el norte de África y el Sahel. Y tenemos también en Asia. En Asia tenemos muchos eh, grupos yihadistas, sobre todo en la zona de lo que es eh, pues Indonesia, Malasia y eh, demás. Y, por supuesto, <ríe> Oriente Medio, que no hace falta ni, ni que lo mencione. Entonces, la amenaza yihadista es, es muy global, pero tenemos dos grandes grupos, que son Al-Qaeda y Daesh. Y esos grupos eh, funcionan de una manera global y local a la vez. Y esta es una de, la, de las partes que, que de las que hablo mucho en mi tesis, como son capaces de adaptar sus mensajes... A, la, a lo más local que os podáis imaginar Estaba ahora, estábamos ahora mismo como comentaba Ignacio con un maliense nos hablaba de cómo utilizan los conflictos agropastorales del delta del Níger, es decir, de comunidades que están enfrentadas desde hace 100 años y ellos pues, les consiguen dar un mensaje, por ejemplo, de igualdad no tenéis por qué pagar estos impuestos todos los musulmanes somos, somos iguales no tenéis por qué estar en una casta inferior entonces son capaces realmente de introducirse y de utilizar esas, eh, esas diferencias sociales para calar el mensaje yihadista. Y eso mismo que hacen en el Sahel lo hacen en Asia y lo hacen en Europa. Y ahora, a nivel de red, ¿cómo se mueven eh, los yihadistas? Pues también utilizan una estrategia, como decía, global. Es decir, ¿están conectados entre ellos? Por supuesto. De hecho, Al-Qaeda del Magreb, que es quien ha cometido muchos atentados sobre el suelo europeo, es quien ha comenzado la yihad en el Sahel. Es decir, al problema que tenemos ahora mismo de la yihad saheliana, es decir, todo Daesh que el, su líder antes estaba en Al-Qaeda del Magreb, y desde luego todo JNIM, que es la coalición que tienen ahí sobre el terreno estos surgen de Al-Qaeda del Magreb, que son los mismos que a su vez tienen un montón de células en Europa. Entonces, aunque no son muchos los casos, hemos empezado a ver desde 2014 algunos individuos europeos que se unen a la yihad en el Sahel, es decir, ya no se van los foreign fighters a territorio sirio, sino que se van a Sahel. Y de hecho, eh, el, el propio Daesh da mensajes de por favor, si no queréis combatir en Siria, iros a Nigeria, iros a Iswab, que es su, su, su parte en, en Nigeria, para hacer la yihad ahí con, con, los, con los combatientes. Y luego hay otro fenómeno que me gustaría resaltar, que es el de los foreign fighters, ¿no? los combatientes extranjeros, que es un gran peligro para Europa y también hay otro debate político sobre qué hacemos con ellos, porque en teoría, según bueno, cada... cada legislación sobre la nacionalidad es distinta, los españoles tenemos una, los franceses otras, pero más o menos, en teoría, si un español... De, descendiente de madre española, nace en suelo sirio, es español sigue siendo español. Entonces, ahora hay un debate sobre qué, qué hacemos con los cientos de, de niños y con los cientos de, de mujeres que están en los, campos, en los campos de Daesh, en Siria y en Irak. De hecho, es algo que resalta lo que decía el informe de la Europol. Y esta es otra gran amenaza que va a tener Europa con respecto al yihadismo. Ahora mismo, aparte de la autorradicalización en redes sociales y aparte de las prisiones, que también son un centro de radicalización, la otra gran parte es eh, qué hacemos con estos combatientes que vienen a Europa. En España, la verdad es que hemos tenido bastantes buenas actuaciones policiales y los, algunos de ellos los hemos detenido nada más entrar en el suelo europeo, pero por, porque tenemos muy buenos servicios de inteligencia, pero hay algunos que se escapan, otros contactan con sus familias. no Entonces, bueno, está ese, ese gran problema de, de los combatientes internacionales que van y vienen de los dos sentidos, porque en la yihad... Eh, al final, eh, si, si, si estudiéis un poco las biografías de los radicalizados y sobre todo de los líderes, han viajado por todo el mundo cualquiera que cojáis ha estudiado fuera o ha hecho un viaje fuera. Eh, yo, que conozco mucha yihad en el Sahel, pues el líder ha pasado una estancia en Mauritania, pero es que otra en París, otra en, en Pakistán. Entonces, ellos tienen el concepto de yihad verdaderamente globalizado, aunque utilizan los discursos locales, son mu movimientos mundiales, movimientos mundiales como es el socialismo o, sea, es, o el anarquismo ¿no? mundial. Entonces, en ese sentido, es... Eh, es verdaderamente importante comprender la yihad no solo en el contexto europeo, que a veces solo nos centramos en ver eh, pues quién se radicaliza en Europa, sino, y comprenderlo como un fenómeno absolutamente mundial e intentar eh, entender que bueno pues que no se trata solo de acabar con la yihad en Europa, sino con todos los núcleos yihadistas que pueda haber en el mundo, que no hace la tarea mucho más sencilla. Así que, bueno, aquí lo quería dejar y, desde luego, si hay más preguntas después, estaré encantada de contestarlos. Pero nada, muchas gracias, Ignacio, de nuevo por, por la oportunidad. Ah, Beatriz, gracias a ti, que, que has hecho un, una magnífica intervención. La, la cuestión es, como yo creo que lo explicaba bien, eh, la amenaza terrorista en Europa, si miramos las cifras, ha disminuido por el número de atentados, por el número de víctimas, incluso en los últimos años por el número de detenidos. Y sin embargo, la yihad está en expansión. Si miramos el Sahel, vemos que cada vez hay más territorios, cada vez hay más grupos, Por eh, tanto hay una amenaza ahí persistente. Mi tesis, pero a lo mejor es un poco interesada, Javier, es que en parte la amenaza en Europa ha disminuido por la acción que se ha hecho en, en política terrorista y en particular por la acción de fuerzas y cuerpos de seguridad controlando esta amenaza, ¿no? Pero no sé si tú me desmentirás. En todo caso, teníamos también eh, puesto en el título Inmigración, Criminalidad, y Javier Aldo Alejo lo, lo presentó antes ya también el decano, pero es una de las personas que en España sabe más sobre... Política de Seguridad Interior Europea. Es decir, él ha trabajado en la representación permanente de España en la Unión Europea durante muchos años, ha trabajado también en el Ministerio de Interior, en la Policía Nacional, siempre en el ámbito de la cooperación internacional y conoce muy bien todos los mecanismos que se han puesto en marcha en el ámbito de la Unión Europea para ser más eficaces en la lucha contra todos estos fenómenos. ¿no? Eh, y por tanto pues es una gran suerte poder escucharle. Javier, te voy a pedir un poquito de brevedad, hablas el último y, y que cubras un poco los flancos que, que han dejado las intervenciones anteriores. ¿eh? No, solo un no imposible. Buenas tardes a todos. A ver, este es un tema muy amplio, muy complejo y en poco tiempo es, es imposible el abordarlo. Eh, yo, un poco por, por alguna de las menciones que se han hecho en la mesa... Mencionar un par, de, un par de ideas. Cuando hablamos de Europa y de la Unión Europea tenemos que diferenciarlo claramente. Es muy fácil el confundirlo. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, como ha explicado muy bien María Ángeles, eh, se decide seguir un determinado camino por iniciativa de Robert Schuman, que es el de, el de crear una serie de comunidades que, sobre todo, establezcan una serie de intereses económicos que hagan imposible... ...el que vuelva a haber un conflicto bélico en, en Europa... ...como los que se ha padecido, ¿no? En el siglo XIX hemos tenido las guerras napoleónicas... ...la guerra franco prusiana en 1870... ...y las dos guerras mundiales. Y en el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...todo el mundo piensa que si no se hace algo absolutamente novedoso... Eh, ...vamos abocados a, a otro nuevo conflicto mundial, ¿no? Hay una primera tesis muy interesante de Churchill... ...que pretende hacer una, unos Estados Unidos de Europa mediante una constitución no, no cuaja en aquel momento, por lo, están muy recientes los enfrentamientos tan severos entre los estados europeos y, y eso es inviable. Entonces Schuman propone el ir poco a poco, se hace famosa en, en, en el proceso de construcción europea que llamo yo, la frase de ir paso a paso, poco a poco. Y el paso a paso empieza con, con la CECA, con la, la, la comunidad del carbón y al acero, porque son dos... Elementos fundamentales para, para armar un ejército y se pretende entonces comunitarizar en la gestión de esos bienes. Y luego, con la Comunidad Económica Europea, se pretende generar ese, esa red de intereses económicos que al final muchas veces mueven los conflictos bélicos, de tal manera que haga sea disuasorio para cualquier Estado que esté dentro de esa comunidad enfrentarse a otro. Va a perder más. Eh, aunque gane la guerra, va a perder más eh, por, haber, mm, por las pérdidas económicas que le produce esa situación. ¿no? Luego, hay que tener en cuenta también que en, en Europa existe el Consejo de Europa y sigue, existe, y tiene un papel fundamental en, en la defensa de los derechos humanos. El Tribunal de Derechos Humanos es una institución del Consejo de Europa, el Convenio de Derechos Humanos que lo crea está en el Consejo y sigue funcionando. Hay un debate político si con la Unión debería desaparecer el Consejo de Europa o no. Yo, yo soy partidario de que sigan las dos instituciones, la Unión Europea actualmente agrupa 27 Estados miembros, pero el Consejo Europeo más de 50, con lo cual permite a los Estados de la Unión Europea tener un marco de interlocución con otros Estados europeos y tratar de resolver conflictos. Lo que ocurre es que el nivel de intensidad de cooperación en la Unión y en el Consejo de Europa es distinto porque el nivel de confianza y el nivel de intereses comunes también lo es, pero eso no quiere decir pues, que en el Consejo de Europa ¿veis? se puede mm, dialogar con Turquía, con Azerbaiyán, con Rusia, etc. Hay una serie de, de estados que son interesantes, el, el seguir teniendo un marco de, de cooperación, eh, al menos teórico. ¿no? Eh, la Unión funciona, ya remitiendo en concreto a la Unión, con con sucesivos tratados que se van modificando. Eh, siempre funciona con un, algo que se llama el principio de atribución de competencias. Es un principio ju jurídico que regula los, los tratados y, a partir de ahí, los Estados miembros, que son los soberanos, deciden qué puede ir haciendo la Unión en cada momento. Y esto es muy importante, porque muchas veces le echamos la culpa de las cosas que ocurren a la Unión y la Unión, en ese momento, es que no tiene la capacidad para resolver ese problema porque no se la han querido dar los Estados miembros. Cuando En determinados momentos discutimos si la Unión hace o deja de hacer o tendría que hacer, bueno, es pues el caso más reciente ahora con la pandemia, que ya se ha mencionado también antes, pues la, la Unión como tal no tenía, no tenía competencias para obligar a los Estados miembros o imponer a los Estados miembros ciertas medidas. Por eso lo que ha estado haciendo son recomendaciones. A nivel del Consejo y siguiendo propuestas de la Comisión, se acuerdan eh, por los ministros eh, recomendaciones a los Estados. Pero luego los Estados son libres de seguirlas o no en la medida en que les parezca oportuno. La reflexión debería de ser si para el futuro, en una, en una próxima reforma de los tratados, hay que darle más competencias a la Unión o no. Ya hay un debate político y, y cada ideología pues, mantiene una cosa. Los británicos claramente llegaron al Brexit porque les pareció que en el aspecto político la Unión iba demasiado lejos y no querían seguir esa, esa, esa senda. Ahora bien, no tiene sentido criticar a la Unión Europea porque hay un descontrol en el cruce de fronteras por el tema de la pandemia, porque son los Estados los que son soberanos para establecer las medidas. Lo mismo que ocurre en salud pública eh, ocurre con, con seguridad, que es de lo que estábamos hablando. En seguridad eh, la responsabilidad sigue siendo de las autoridades nacionales de los Estados miembros. Y lo que ha hecho la Unión Europea es establecer un conjunto de mecanismos de cooperación y de coordinación que ayudan a las autoridades nacionales de los Estados miembros a ejercer mejor esas competencias. Y lo que hemos hecho en la Unión no tiene, con, no tiene comparación con ninguna otra región del mundo. Con ninguna. El, los mecanismos de coordinación que hemos sido capaces de articular en la Unión son, bueno, pues como nuestros aspectos de, de lo que ha hecho la Unión a través de los, de los años. Pues, pues un modelo. Un modelo, además, lo decía también María Ángeles al principio, de imaginación. Eh, si a mí me ha gustado trabajar tantos años al tema europeo es porque siempre te encuentras una, un folio en blanco en el que hay que escribir qué hacemos mañana. Y no está escrito, no sabemos qué hacer porque no hay precedentes, no sabes de dónde tirar. No es un Estado federal, como muchos se confunden tratado establece claramente una unión de Estados miembros soberanos. Y entonces no tiene ningún parangón. No puedo comparar la comisión con un gobierno, aunque es un, un tema que los periódicos suelen utilizar con frecuencia, realmente no es un gobierno. Se produce una situación totalmente anómala, como es un proceso colegislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que es la reunión de los gobiernos. Claro, con, con arreglo a una constitución normal de un Estado de derecho eh, federal o, o un Estado de derecho convencional no hay parangón, no se puede ir equiparando, según no se confunde. Hay ciertas cosas que son inspiración, pero lo que al final tiene que hacer la Unión es nuevo. Y entonces va resolviendo problemas políticos, dándoles una solución jurídica en el tratado y en las normas que luego desarrollan los tratados. ¿no? Y bueno, es un, un proceso en ese sentido pues, pues quizá apasionante. Como hay determinados ámbitos que son más sensibles desde el, desde el punto de vista de la soberanía nacional... Costó muchísimos años llegar a, a que en el proceso de construcción europea se colaborase en los ámbitos de, de seguridad. Hasta el Tratado de Maastricht, por el que se creó la Unión, no se había cooperado en la Unión en los temas de, de, de seguridad. Hay dos iniciativas muy importantes que solo voy a mencionar de pasada, que se han creado en los años… Una se crea una en los años 70, es la llamada cooperación Trevi, porque hay un momento de auge de, de los terrorismos, de la banda de Meijof y, y serie, el, el, el GRAP o el FRAP en España. O sea, hay una serie de movimientos y de delincuencia organizada, las mafias y los grupos criminales que empiezan a operar en distintos estados, que obligan a, a los ministros de interior de las entonces comunidades a reunirse de manera informal fuera del marco, de la, de la Comunidad Económica Europea, porque no tiene competencias en ello, y establecer medidas. Es un marco de cooperación absolutamente informal. Se reúnen los ministros, toman un acuerdo y luego cuando vuelven a esa capital dan instrucciones a, a sus cuerpos de seguridad de que hagan tal o cual cosa. Y, por tanto, tampoco están obligados a seguir eso. eso. Pero es un primer avance. En la cooperación. Esa cooperación informal Trevi desaparecerá cuando entre en vigor el Tratado de Maastricht en el año 93. Lo que hace Maastricht es formalizar esa cooperación Trevi y, a partir de ahí, ya en el marco de lo que es el Tratado de Maastricht va a funcionar la cooperación en asuntos de justicia interior, que es el nombre inicial que se le da. También en Maastricht se, se articula por primera vez la cooperación en materias de, de seguridad exterior y de defensa, que, que, que hemos mencionado anteriormente, y que por afectar también al núcleo duro de esa soberanía nacional no, no estaban hasta ese momento en el, en el proceso de construcción europea. Y esto ha sido como un tema muy complicado. De, fijaros que desde que empieza la comunidad del carbón y de acero hasta Maastricht han pasado casi 50 años los que se tarda en introducir los temas de seguridad en en la cooperación formal de la Unión Europea. Eh, la otra gran cooperación que se ha articulado fuera de la Unión Europea es la cooperación Schengen. La cooperación Schengen, además, es muy curiosa, no solo voy a daros una pincelada, porque aunque todo el mundo habla de Schengen, es una cosa para estudiar, eh, de, además desde un punto de vista jurídico es, es apasionante, porque fijaros que Schengen se tiene que organizar fuera de la Unión Europea, o en aquel momento fuera de las comunidades económicas europeas, pero se organiza ...para cumplir uno de, lo, lo, uno de los principios establecidos en el Tratado de la Comunidad Económica Europea. El, el, el artículo que establece la, las denominadas libertades de circulación, personas, capitales, mercancías bienes. A partir de ahí, surge una divergencia en la interpretación que hacen los Estados miembros en aquel momento de cómo hay que aplicar ese principio... Hay Estados que piensan que hay que suprimir los controles en fronteras interiores de ese espacio común entre todos ellos para que toda esa libertad de circulación sea una realidad. Los británicos, por el contrario, piensan que hay que mantener los controles en la frontera, comprobar que el capital, el bien, la persona, lo que sea, tiene derecho a la libre circulación según la norma eh, europea y deja pasar. Es decir, hace un control ligero o un control suave en la frontera. Pero… Como las normas en aquel momento hay que aprobarlas por unanimidad, Reino Unido veta la interpretación que hacen el resto de socios de, de esta libertad de circulación y entonces toman la decisión política de organizar toda la cooperación Schengen, firman un acuerdo político en una población que se llama Schengen y, y a partir de unos años después se firma un, un convenio ya jurídico, el convenio de, de 1990 para la aplicación de los acuerdos de Schengen y se empieza a desarrollar toda una cooperación para conseguir hacer realidad... Un principio establecido en un tratado de, de, de, el tratado de la Comunidad Económica Europea, pero al margen de la comunidad, con unas estructuras que hay que crear absolutamente nuevas. Bueno, esa situación terminará eh, con el Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea, que en el año 99 integra la cooperación Schengen dentro de la Unión, con todas las características que eso supone. Entonces, eh, haces un proceso que, para conseguir el objetivo europeo, eh, ha habido que irse fuera, hacer un convenio internacional y luego ya integrar esa cooperación dentro de la Unión con un anejo al Tratado de Ásterdam. Luego entra el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa, que es el actual. El, no hemos comentado el, el fracaso de, del Tratado para una Constitución Europea, que se quedó ahí. Realmente, entre Lisboa y el Tratado Constitucional, o el Tratado para un proyecto constitucional, eh, no hay tantas diferencias de, de fondo son más simbólicas, pero bueno, eh, sirvió para solucionar el, el problema político que se planteó en aquel momento. Y ya me estoy extendiendo con... Bueno, también daros alguna pincelada. Eh, la Unión Europea es, sin duda, la, la, la región del mundo más segura, sin ninguna duda. Ahondando en lo que comentaba Óscar, eh, nosotros, los cuerpos policiales, manejamos dos realidades. La realidad objetiva de la criminalidad y del terrorismo... Y la, y la percepción subjetiva de esa criminalidad. Y trabajamos los dos aspectos. ¿no? La realidad objetiva me la dan las estadísticas de delincuencia y a eso le sumamos lo que llamamos la cifra, de la, la cifra negra de delincuencia. Es decir, aquellos delitos que no se denuncian, porque no confías en el, en el procedimiento judicial o, o policial, pero que hay otros medios de saberlo, pues por asociaciones de víctimas o grupos, etcétera, que sí que mmm, bueno, pues cuentan el, el delito que han padecido, aunque no lo hayan denunciado. Sumando esas dos cifras, la cifra negra que llamamos delincuencia más las estadísticas, tienes una aproximación de la realidad objetiva de la criminalidad en cada momento. Bueno, pues si comparamos las cifras de Interpol, que tiene una estadística a nivel mundial, pues eh, no hay comparación posible entre las cifras de, de la Unión Europea con el resto del mundo. Siempre lo digo a mis amigos, vivimos en una zona privilegiada, a pesar de todos los delitos y todos los problemas de seguridad que tenemos, por supuesto, pero es que en cuanto sales de este recinto privilegiado que es la Unión Europea y te vas fuera, pues la cosa cambia de una manera eh, radical. Y en cuanto al terrorismo, también somos afortunados, porque también, si comparas las cifras a nivel mundial, eh, el terrorismo yihadista, que es el más grave en este momento, sin ninguna duda, eh, no deja de ser una guerra civil también, entre ellos mismos, y tenemos la gran suerte de que están enfrentados y no, y no unidos. Y la polarización entre Daesh y, y Al-Qaeda a nosotros nos ha venido francamente bien, ¿no? A, a Daesh hubo que derrotarlo militarmente, eso ya no fue la Unión Europea, fue una coalición internacional eh, militar que, que, que actuó allí y, y consiguió derrotarlos. Y los, los informes de, de inteligencia que leo yo ahora eh, prevén que el gran riesgo de que haya una reproducción de otro Estado Islámico es Ágel. Ese, es, ese es tu tema, eh, por todas las condiciones que se dan allí. ¿no? Y, y luego una mención también con el tema de, de los foreign fighters que has comentado. Uh, hay una gran eh, en, el, en relación con el tema del terrorismo la Unión juega un papel fundamental, fijaros que es la única organización a nivel internacional que tiene una definición común de terrorismo y además establece la obligación para todos los Estados miembros de tipificar penalmente esas conductas como delito, ni Naciones Unidas ni Consejo de Europa, ni ninguna otra organización en el mundo ha conseguido ponerse de acuerdo la Unión lo hizo en el año 2002, una decisión marco por el cual se establece eh, una definición común del terrorismo y la obligación, que es lo más importante, de que todos los eh, códigos penales de los Estados miembros tipifiquen esas conductas. Claro, esto puede parecer que es una cosa como, como baladí, pero este fue un objetivo fundamental español durante muchos años en la Unión, hasta que, que se consiguió, como os digo, en 2002. Y es que, no, pues os pondría como ejemplo, que en 1995 las autoridades belgas habían dado asilo a un... ...a un etarra al que la Audiencia Nacional Española reclamaba. Entonces, claro, el estar dentro de... de en el año 95 ya estaba en vigor Maastricht, ¿eh? En estar dentro de una cooperación en asuntos de justicia interior, establecer el tratado que, que el terrorismo era una de las competencias... ...en las que había que luchar unidos en, en el marco de la Unión... ...y que las autoridades belgas dieran asilo a un etarra por, por, por razones políticas... ...era como muy fuerte, ¿no? Entonces... Hubo todo un proceso que, que, que seguimos durante muchos años hasta conseguir que la Unión tipifica, eh, llegase a este acuerdo y tipificase en todos los códigos penales. Ese es uno de los principios del fin de, de ETA, aunque hay más y ahora no es el momento de, de, de contarlo, ¿no? porque ahí empiezan a perder legitimidad política en cualquier Estado miembro de la Unión. Ya no puede haber ningún gobierno de la Unión que dé asilo a, a UNETARRA y tal. Eso va unido a, a las listas de organizaciones terroristas que se aprueba eh, por la Unión Europea en 2001 y que conseguimos incluir ahí a, a ETA y, y todo el entramado CAS y a, a ya miembros de la organización. Y bueno, fue muy importante. No es solo, no es solo eso, sino que en el, el desarrollo del espacio de de seguridad y justicia hemos creado agencias que articulan mecanismos de cooperación que no, que no tienen parangón en el mundo, como os decía antes. Está Europol como una agencia de cooperación policial, está Frontex como una agencia de coordinación de fronteras exteriores, Está una agencia que se llama EuLisa que es para todos los sistemas tecnológicos eh, de información y de, y de seguridad. Eh, tenemos una escuela europea de policía, etc. Hay una serie de mecanismos de cooperación. Con carácter informal se crea una plataforma de servicios de inteligencia que está en la Haya y bueno, se generan unos mecanismos que permiten cooperar de una manera eh, muy importante tanto en la lucha contra el terrorismo como contra la delincuencia organizada. Desde el punto de vista de seguridad, también os diría que es mucho más grave la amenaza de la delincuencia organizada que, la, que el terrorismo. En, en la estrategia de seguridad interior aprobada por la Unión, las dos aparecen como las grandes amenazas. Pero desde el punto de vista objetivo, cuantitativo, el, la delincuencia organizada no tiene color, entre comillas, con, en comparación con el terrorismo. Cosa distinta es que el terrorismo influye mucho en lo que hablábamos antes, la percepción subjetiva de, del delito. Y es una cosa que alarma especialmente a, a nuestras opiniones públicas y nuestras Sociedades. ¿no? Y a partir de ahí también entonces se generan eh, pues, mecanismos de, de, de cooperación. Con el terrorismo, eh, Beatriz ha mencionado el informe TESAR de Europol, que hace una valoración de, de la situación del terrorismo en Europa. En Europa ha decrecido, yo creo que también por la desaparición del DAESH, fundamentalmente, también por el enfrentamiento con, con Al Qaeda y luego, pues porque de alguna manera, y es muy difícil, el gran problema de la prevención siempre es cómo saber si una política preventiva es eficaz o no. Pues porque el delito que no se comete o el atentado que no se comete es muy difícil de cuantificar, no sé realmente, y puede haber muchas circunstancias que están influyendo. Entonces el gran problema que no sé si la inteligencia artificial, alguna vez lo pienso, nos va a resolver este problema en el futuro. Hasta ahora los policías no hemos sido capaces, más que de tratar de tener ciertos indicadores que nos dicen si la cosa de la prevención funciona más o menos. Pero nunca tienes como la, la seguridad total de que eso sea así. Entonces, bueno, los atentados que no se cometen, quitando cuando cuando ha habido una actuación policial y ha un comando, pues que claro, ahí sí, tienes la... ¿Cómo funcionan otras políticas de prevención para evitar la radicalización, etcétera? Todo el tema este asistencial, educativo, etcétera, es muy difícil de cuantificar. ¿Cuántos hemos evitado? Y por supuesto el estereotipo de que son niños sin formación, no sé, el, el máximo dirigente de Al-Qaeda es un médico egipcio, y a partir de ahí hay multitud de ejemplos de, de dirigentes formados en universidades europeas, que, que, que han sido radicalizados y, y, y terroristas. ¿no? Contra la delincuencia organizada también es muy importante todo un sistema de, de, de lucha o de coordinación y cooperación que hay entre los Estados miembros. Hay un, una cooperación. Fijaros que en el año 93-94, cuando la Unión Europea empieza a estudiar cómo luchar contra la delincuencia organizada, se encuentra con la paradoja de que no existe ningún informe en Europa de... lo los grupos de delincuencia organizada que están operando. No hay ni siquiera informes nacionales en los Estados miembros. Es la Unión Europea la que pide a cada Estado que haga un informe anual de delincuencia organizada y a partir de ahí se empiezan a tener estadísticas y de cómo está la situación de delincuencia organizada. Javier, parece, sí. eh, terminando porque esto... Pues ya termino. Al final se articula todo un, un proceso de, de cooperación, de lucha contra la delincuencia organizada, hay unos proyectos en paz, se va fijando una estrategia, hay una metodología establecida por, por el Consejo de la Unión Europea, se van estableciendo unas prioridades y, en base a eso, se establecen proyectos de cooperación entre los distintos servicios de policía y de aduanas para luchar contra esas prioridades que se han establecido en cuenta organizada, y sea el tráfico de drogas, la el trata, el trata de seres humanos, etcétera. O... Pues Muchas gracias, Javier, y además muy, muy interesante esta descripción de todos los mecanismos de cooperación, de un poco su evolución histórica ¿no? que, has, que has explicado, yo creo que ha sido muy acertado. Creo que tenemos un problema técnico y los que están en casa viéndonos no pueden plantear preguntas, ¿no? Porque el sistema no, no sé qué nos ha pasado. Pero en todo caso, no sé si aquí entre los que estáis alguna cuestión que queréis preguntar, pues adelante. Pregunta para... Pero te dejo el, el micro, ¿vale? Pero no hay... Yo tengo una pregunta para Beatriz, en relación con el resurgimiento entre comillas de del de ISIS en Sahel, ¿tú crees que eso en algún momento, no inmediatamente, pero en el futuro, puede desencadenar en terrorismo de nuevo en Europa por parte de Isis? Pues esa es mi tesis, así que en, en tres años seguro que estaré en mejor medida para responder a esa pregunta, porque la, la he empezado en septiembre, pero en principio, eh, desde luego, a, hay un vínculo. Es decir eh, es, es innegable que el hecho de que tanto Daesh como ACMI en Al-Qaeda del Magreb estén, estén tan activos en Sahel y continúen su propagación, todavía no hemos llegado al, al culmen de esa propagación. De hecho, hoy estaba viendo que ahí están empezando a haber atentados en las fronteras de Costa de Marfil, Togo y Benín No sé si tenéis el mapa de Af África occidental de la cabeza, eh, si no os recomiendo que lo veáis, pero si ya es muy abajo, estamos hablando de África África subsahariana y, y, y bueno, eso preocupa bastante, ¿no? Y el, el fenómeno DAES en comparación con, con Al-Qaeda eh, está está siendo bastante imparable porque no negocian y aunque tengan esa estrategia local son bastante más mortíferos en sus actuaciones, entonces están propagando eh, bastante más rápidamente y desde luego pues eso tiene unas consecuencias para Europa, primero porque el Sahel inestable en sí pues genera más flujos migratorios, lo que pueden ser más entradas de posibles individuos radicalizados y es luego porque si, si pensamos en la base de, de cuán radicalizada está una sociedad, si hace 10 años no era el caso, ahora desde luego lo es mucho ¿cuánto va a ser dentro de 10? pues a lo mejor nos encontramos con que muchas poblaciones sobre todo las que están más aisladas del Estado, porque al final los Estados en el Sahel no tienen prácticamente control del territorio, es decir, tienen control de las capitales algunas, algunos núcleos urbanos el resto son pues, eh, desierto nómadas y, y ...y pequeños poblados, y es justo ahí, eso es justo de lo que se está alimentando Daesh. Entonces, perfectamente posible y e plausible que esos movimientos, aparte de bajar hacia África Negra, vayan subiendo hacia el Magreb de nuevo y hacia Europa. Una vez más, la cooperación policial, incluso con, incluso con el Magreb y los servicios de inteligencia, nos ayudan a detectar esos ciertos individuos que puedan ser radicalizados, pero es que en Europa con la radicalización online es bastante más fácil, existen las herramientas para poder ver qué individuos están radicalizando y cómo, pero en el entorno de un nómada en, en Níger, en el desierto de Níger, pues es, es bastante más complicado de acceder, ¿no? Entonces, el trabajo sobre el terreno todavía queda mucho por hacer, y bueno, pues en principio en, lo, en mi tesis lo que quiero ver es eso, esas comunidades que viven ahí, que van a Europa por motivos pues eh, de necesidad, o por motivos de, de buscar una vida mejor, cuando llegan aquí hasta qué punto están más radicalizados, y luego si las redes europeas ...de DAESH, las células que están más más des, desactivadas, porque como decía antes Javier, eh, DAESH ya, ya está más derrotado, a lo mejor se realimentan, ¿no? y, y bueno, pues es ese, ese aspecto global y local y ese aspecto de flujo migratorio el que desde luego y sin duda pues puede hacer que, que DAESH resurja, eh, sin, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, cuando, cuando he entrado... Eh, Estaban ustedes hablando de los puntos principales en, eh, donde, donde se encuentra Daesh ISIS. Señalaban, obviamente, Oriente Medio, el Sahel, eh, Europa como uno de esos eh, posibles puntos para el terrorismo, pero han llegado a señalar también América Latina. Eh, me gustaría, si es posible, si podrían ampliar algo de información en ese aspecto y si ven si, si, si, si, si hay algún futuro para estos movimientos eh, en, en ese territorio. No sí, sé si alguno quiere contestar. Sí. Pues contesta tú Beatriz y luego si quiere alguien añadir algo lo, lo hacemos. ¿no? Como experta en terrorismo, ¿no? la mesa y luego si quiere Javier... Experta es una palabra un poco, un poco grande todavía, pero en cualquier caso eh, lo, que, lo que he querido decir es que hay terrorismo yihadista en todos los continentes. Eso está claro porque hemos visto células surgir en América Latina pues porque la sociedad eh, eh, no, no, no, no tiene un bagaje ideológico... Musulmán, aunque desde luego hay, hay musulmanes en América Latina, y ne negarlo sería, sería omitir una parte de la sociedad, pero es cierto que eh, sí que hay, hay algunas investigaciones. Yo no soy experta en América Latina, pero hay algunas investigaciones que apuntan a determinadas células que bueno, pues que eh, sobre todo relacionado con el narcoterrorismo. Eh, hay un grupo en. En, bueno, que ahora está ya ahora ya se ha integrado una parte de se ha integrado en Dades y la otra parte se, se ha integrado en Al-Qaeda, en el Sahel que bueno, que hacía un poco la, la, lo que se llama la narco-yihad, aunque los vínculos del narcotráfico y la yihad en el Sahel son muy, muy reducidos, todo hay que decirlo pero lo sabía, había un avión de cocaína que partió, creo que fue de Colombia hacia hacia eh, hacia Níger, y bueno, pues ahí fueron de, de descubiertos y uno de los líderes de, de ese grupo que se llama M Muyao, Mujao, si lo quieres buscar pues él, se le llamaba el varón de la cocaína, ¿no? Entonces, hay ciertos vínculos, también hay vínculos con grupos que no son necesariamente eh, ligados a Al-Qaeda o a Daesh, pero, por ejemplo, sí que vi el otro día un informe que hacía una mención a Hezbollah en América Latina o, o a otros grupos que son también podrían ser considerados como, como grupos yihadistas o con cierto contenido yihadista, pero en otro contexto. Y yo, como ya he mencionado, mi, mi, mi área es está más centrada en Sahel, pero no sé si, Javier, quieres añadir algo más. Hasta ahora, los datos estadísticos... Dicen que en América, en América Latina hay muy poca presencia de terrorismo yihadista. Lo cual no quiere decir que los analistas de servicios policiales americanos eh, estén preocupados por la posibilidad de que esto ocurra. Y en Ameripol han empezado a tratar. Ameripol es una organización que existe en América que reúne a los servicios policiales del de todo el continente, desde la Policía Montana del Canadá hasta Chile, y han empezado a, a, a crear grupos de expertos que, que sigan el la amenaza yihadista y la posibilidad de que en algún momento eh, se les convierta en un problema. Pero más como, como una cuestión de prevención, de que no me encuentro de repente con una sorpresa. ¿no? Y, y sobre todo con, en relación con los contactos o en relación con grupos de narcotráfico. ¿no? Oscar, ¿tú me a algo también? Al hilo de lo que ha comentado también Beatriz, eh, hay como dos... Eh, hay un referente muy claro que son los famosos atentados en los años 90 y 94 contra la AMIA en Buenos Aires y luego las relaciones que existen entre el régimen de Maduro eh, e Irán, lo cual nos señala que la, la, la presencia de este tipo de terrorismo en Iberoamérica vendría más de la mano del terrorismo de grupos chiitas relacionados con, con el régimen de Teherán que no con el clásico yihadismo eh, suní de que estamos hablando, ¿no? Pero, eh, digamos que este, existe ese run-run que tiene que ver con la, con la presencia de Irán en la región y luego, sobre todo, la, la capacidad que hayan tenido de actuar eh, en el famoso atentado del 94 contra la AMIA israelí en Buenos Aires, yo creo que fue. Únicamente añadir, también con relación con la primera pregunta, que por, por experiencia os diría que cuando hay grupos terroristas que consiguen tener el dominio de un territorio, que consiguen generar estructuras pseudoestatales como fue el caso de ISIS en Irán, en Irak y Siria, o un poco el, el asentamiento de Al-Qaeda en Afganistán, ¿no? antes de los atentados del de, de 11 de septiembre en Estados Unidos, eh, eso supone una escalada en, en el nivel de amenaza. Es decir, pasamos a realmente a una amenaza estratégica, eh, cuando los terroristas tienen que actuar siempre en, en total clandestinidad pues indudablemente plantean un desafío muy grande a la seguridad, pero yo creo que es un nivel de amenaza menor, por eso el riesgo es que especialmente en Sahel puedan llegar a ocupar territorio a tener un control, un dominio y desde ahí se puedan plantear el, el objetivos más ambiciosos, ¿no? En, entre comillas ¿no? Pues yo por una vez voy a disculpar sí. contigo pues... A ver, yo creo que, fíjate ahí estoy también pensando un poco en, en la mente de servicios policiales, ¿no? Para nosotros es mucho más peligroso el enemigo oculto. Eh, yo creo que el gran error de Daesh en relación a Al-Qaeda fue establecerse en un territorio. Porque desde un punto de vista militar no tienen ninguna posibilidad de vencer a, a Occidente. Eh, o sea, lo que a mí me extrañó, y no tengo las claves, es por qué tardamos tanto en montar la, la coalición internacional militar que al final derrota militarmente a, a Daesh en, en Siria e Irak. Pero si se me localizan en un sitio y los tengo todos juntos, con una acción militar tengo muchas posibilidades de derrotarlos. El tema de Al-Qaeda, que los tengo todos ocultos, no sé quiénes son, confundidos entre la población y de repente actúan, me genera mucho más problema. O sea, desde un punto de vista de seguridad y como policía, yo prefiero que se me junten todos y militarmente se pueda actuar contra ellos. Lo tengo clarísimo. Sí, lo, lo, lo que pasa, es que vamos, no es por discrepar, pero eh, vamos, por tener debate en la mesa, pero eh, que, o sea, es verdad que podemos montar una gran operación militar, eh, no fue fácil porque costó, eh, pero... El, el nivel de amenaza que hemos tenido con el Estado Islámico, con Daesh con los atentados de París, con atentados en Londres atentados organizados o los atentados en la alcaldía central cuando tenía realmente esa capacidad en, en Afganistán, Pakistán eh, es una amenaza de dimensión distinta, pero coincido plenamente que ahora mismo, ahora mismo la principal amenaza es eh, coincido también con Beatriz que no me gusta la, la terminología lobo solitario porque es otra cuestión pero la principal amenaza la tenemos en procesos de radicalización de personas que están en nuestro territorio, o sea, que son. Mira, segunda y tercera nacionales, Segundas terceras Ahora mismo esa es la principal amenaza. Pero cuando hemos tenido lo otro, el nivel de amenaza, o sea, el nivel de atentados es de una sofisticación, es de una capacidad completamente distinta a la pues, que. A ver, el, a el, estos el atentado más locales. sofisticado, Estados Unidos, sin ninguna duda. Sí. Y es Al Qaeda. Es no estamos en tal. y es Afganistán. Y Madrid y Londres todavía es Al-Qaeda. Y Madrid, no lo tengo tan claro, pero sí, puede ser perfectamente... No 2000, 2004 y 2005, sí, todavía no tengo eh, a, al Estado Islámico. Creo que eso, esa conexión eh, la creamos... Es posterior, sí, no están... París, sí. París sí. París sí. París sí. Madrid, yo, Pero o sea, por el más sofisticado, no, sin sí, ninguna no, no, duda, estado es Estados propuesta. Unidos. Y, y, es, y los tengo escondidos en las cuevas en... En Pakistán. A mí eso es lo que me da más miedo. Pero es un atentado completamente planificado centralmente, no es una célula local que actúa no, autónomamente no. o por inspiración. No, que lo, lo que pasa es que Al-Qaeda en eso yo creo que ha sido muy lista, porque, no, esto daría para otra charla, ¿no? Pero los servicios policiales antiterroristas se analizan y comparan Al-Qaeda, incluso con los grupos tradicionales como ETA, Van der El Ira, etcétera y, y Al-Qaeda nos rompe la forma de operar, precisamente porque no sigue una estructura jerarquizada para dar órdenes, da instrucciones a nivel general. Sale en su momento Bin Laden o luego Al-Tawiri y dan doctrinas, y la doctrina es muy simple, cualquier buen musulmán tiene que matar a, en la yihad a, a un infiel. Y a partir de ahí, mátalo como puedas, con un cuchillo, con un coche, con un camión, o poniendo una bomba, cada uno que se busque la vida. A partir de ahí nos ha creado un problema tremendo, porque no hay... Eh, una relación directa con ellos. Para los grandes atentados, sí. Fernando Reinares tiene publicado su libro que demuestra la conexión de, de la célula de Madrid con, con el jefe de operaciones de Al-Qaeda en Afganistán y ¿no? Pakistán. Pero eso ya son... Hay dos tipos de, de atentados, los grandes atentados más organizados y los lobos solitarios que, que te buscan la ruina en un momento. Claro, nos ha abierto el, las posibilidades y, lo, y los problemas de investigación para la policía son mucho más graves con el lobo solitario, porque es muy difícil de detectar. Sí, sí, completamente de acuerdo. El nivel de atentado es distinto, pero más, más complicado luchar contra, contra bueno, pequeñas. En Iza, fíjate, con un camión en la que monta. De todas formas, no dejemos que en el Sangel se implante. No, no, eso no mejor, mejor. claro. ¿no? Sí, eso es públicamente lo era lo que eso, pretendía eso decir. Eso es Yo diría, Ignacio, que ya están implantados, tienen Vamos, territorio, aplican la Sharia en... ...cuarenta, cincuenta por ciento de algunos territorios es pavorífico. Es lo, lo, lo, lo peor para mí es que convence a la población de que es mejor tener una ley muy injusta... ...a no tener ley. Y bueno, pues aquellos juristas que prefieran la seguridad jurídica, sea cual sea... ...pues a lo mejor coinciden en ese criterio. Así que... Bueno, de que tú querías también participar en el debate, ¿no? Eh, bueno, o sea, no, estaba pensando en, en relación cuando han preguntado con Iberoamérica... En, es cierto que la presencia es, eh, o sea, me iba a esa parte del debate. O sea, la presencia es menor, pero hay un fenómeno de aumento de la radicalización y de la violencia, eh, pues, en, en numerosos países. Entonces, eso es un caldo de cultivo potencial para posibles asociaciones y, sobre todo, a través de la conexión con redes eh, de crimen organizado y de narcotráfico. Entonces, ahí tenemos un foco potencial de posible asociación en el momento dado de desembarco y de conexión, por, precisamente por este fenómeno de globalización estamos hablando de Venezuela estamos hablando de Colombia eh, en el que el, eh, la situación de la violencia y el control del narcotráfico pues ese, se está yendo de las manos eh, y ahora bueno pues están en una situación muy complicada de gestión de las redes de narcotráfico entonces ahí hay un, una posibilidad de, de contactos conexión y de, de desembarco o sea que hay que tener hay que tener en cuenta no solamente por este eh, elemento de, de que todo está interconectado y que las mafias entre ellas también cooperan, igual que, que cooperan las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel internacional, eh, los grupos de crimen organizado también. Entonces, eso hay que tenerlo muy muy presente, o sea, no verlo de manera tan sesgada, ¿no? O sea... Si ¿Quieres una con el tema de Sangel San y el control del territorio? Sí. Pues el proyecto, el proyecto español con financiación europea, con, con la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, eh, del y, y, es, y está basado en ese problema. Como los gobiernos de la zona del Sahel no controlan su territorio, por lo que se ha comentado antes, como controlan las grandes ciudades, eh, se presenta un proyecto a nivel europeo para ayudarles a formar grandes unidades eh, que puedan actuar en, en esa zona de desierto. Son unidades móviles, unidades que se llaman robustas, son unidades policiales, pero con cuerpos de naturaleza militar, como se ha dicho antes, la gendarmería francesa o la guardia civil española. Pueden llevar ya armamento potente, pueden llevar vehículos blindados especiales para moverse por el desierto y se pretende formar y financiar la creación de esas unidades en los países del Sahel para que puedan intentar sus gobiernos controlar el territorio, que es el gran problema para controlar el terrorismo yihadista en esa, en esa zona. Aparte del problema de la pobreza y el caldo de cultivo que se ha comentado, de que es el, el foco de… de para conseguir la, la captación. Bueno, de... Abrimos el debate de, de la eficacia de esas misiones después de Afganistán, ¿no? pero, pero es verdad que ese es el objetivo y, y, y eso es lo que estamos ¿no? como Unión Europea. Claro, como Unión Europea uno de los objetivos es eh, contribuir a la estabilidad regional y todos estos grupos lo que hacen es desestabilizar regionalmente que tienen unas derivadas en problemas de inmigración, de movimientos forzosos de población, de explotación de, a través de las redes de tráfico de personas y trata de personas. O sea, hay muchas problemáticas asociadas a esta problemática. Por eso la gestión, el atajar en origen, eh, este problema eh, actúa, o sea, tiene un efecto preventivo respecto a otros problemas colaterales. O sea, hay que verlo en conjunto. Totalmente. Y una pregunta que dirijo a Óscar, pero que, que cualquiera podéis contestar. Eh, pero... Los procesos de Oscar que estamos viendo de radicalización, de polarización ¿no? en, en las sociedades, también incluso en sociedades democráticas, ¿tú crees que nos van a llevar a niveles de violencia mayores? Porque hasta ahora la tendencia que habíamos visto en las últimas décadas es que las sociedades desarrolladas, el nivel de violencia había disminuido, es decir, en general los delitos violentos han caído de manera importante en casi todos los países desarrollados. Pero ¿tú crees que esta.? ¿Esta radicalización que vemos ahora y esta polarización puede tener efectos? Pues, ¿Puede haber un resurgir de violencia en sociedades democráticas o lo algo difícil? Es que yo tengo mis dudas de que exista ese proceso de radicalización y de, y de polarización. ¿no? O sea, yo creo que, que hay, un proceso, eh, hay una situación evidente que afecta sobre todo, eh, digo, por ir a España que es el caso más claro, al ¿no? ámbito político barra mediático... Eh, en otros países europeos yo creo que pasa algo semejante, pero no creo yo que exista un proceso de, eh, de polarización social, no desde luego hasta ese extremo. Es decir, en la historia europea moderna y contemporánea tenemos ejemplos de polarización real en muchas ocasiones. Yo creo que ahora mismo estamos lejos de, esa, estamos lejos de ese escenario. Hello? Pues eh, hace tres meses tuvimos un evento en esta casa que se llamaba Ocho años de operaciones internacionales en el Sahel, dos puntos, repensar la estrategia. ¿Por qué? Porque después de la operación Barkhane francesa, ocho años de operaciones militares con uno de los mejores ejércitos del mundo, eh, pues el yihadismo que ha hecho expanderse, expanderse, expanderse, aprovechar el odio a, a los neocolizadores franceses y a la comunidad internacional que comete errores y daños colaterales para continuar, eh, pues, captando seguidores. Que no quiere decir que sin las operaciones militares, a lo mejor, ahora lo que tendríamos es un Estado fallido. Es decir, somos incapaces de ver qué hubiera pasado si Barcan, la operación francesa, no hubiera llegado sobre el terreno. Lo mismo pasa con Somalia, lo mismo pasa con Afganistán. ¿Podemos saber qué hubiera pasado si esas operaciones militares no hubiera habido? Desde luego, somos incapaces. De ahí, la Unión Europea, sobre todo, pero también otros organismos, cambiaron la estrategia de vamos a formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad locales para que sean ellos los que hagan el contraterrorismo, el contrarradicalización, la inteligencia. Y hay unidades, bueno, hay ejemplos eh, de la Unión Europea y hay internacionales de cómo pues, se ha ido formando a esas tropas que en Afganistán, desde luego, estaban teóricamente muy bien formadas desde hace ya muchos años. En Irak, bueno, se han ido cambiando las doctrinas internacionales. Los americanos tenían una que se llamaba by, with, and through. ¿no? Con ellos, eh, por ellos y a través de ellos, ¿no? se hacen estas, este, este tipo de, de operaciones antiterroristas ¿Qué pasa? ¿Qué nos estamos viendo ahora sobre todo en el terreno de Sahel? Que estamos formando y dotando de medios a tropas eh, locales que tienen otros criterios sobre lo que es un yihadista y que cometen pues, violaciones de derechos humanos bastante, bastante fuertes y pues eh, la Unión Europea, por ejemplo, en el Sahel ahora se encuentra una encrucijada de… estamos dotando de capacidades, de medios y de formación técnica eh, nuestra y luego, por ejemplo, en el caso de Irak y Afganistán, después de haber formado esas tropas, luego esas tropas, algunas de ellas, pues se han podido unir perfectamente a cualquier grupo armado y luego también está el tema de robo de materiales, es decir, ¿es la mejor estrategia una vez más dotar de medios y capacidades a los militares locales? Desde luego es una de ellas y en, en muchos casos ha funcionado y hay muchas operaciones eh, terror, antiterroristas que están hechas a través de ellos, pero también hay otros peligros. Ahora que se está llevando mucho de moda con respecto al, al yihadismo y la prevención, otras estrategias. Más políticas, más de mediación intercomunitaria, unas estrategias que desde luego permitan resolver los problemas sociales porque al final el yihadismo no, no asciende si no hay un caldo de cultivo, ya sea la violencia, ya sea la pobreza ya sean los conflictos étnicos, tiene que haber algo ahí. ¿no? Nadie se hace yihadista de un día para otro, nadie se, se radicaliza ideológicamente. Entonces, bueno, pues ahora este tipo de estrategias se están llevando a cabo en, en, en esos territorios y desde luego pues eh, yo lo que puedo ver por el terreno de los es que hay millones y millones y millones de euros invertidos en la seguridad y, y seguimos sin dar con la clave. A lo mejor la clave es una mezcla de todas, pero desde luego es la gran pregunta de, de cómo podemos hacer que esos fenómenos eh, no, no lleguen a Europa, desde luego tampoco tengan una, desestabilicen la región, que como decía eh, María Los Ángeles, también es una de nuestras prioridades, no que esas regiones no estén eh, desestabilizadas por todos los fenómenos que generan, ¿no? migración, tráfico, eh, criminalidad, porque cuando ya hay un terreno descontrolado, la criminalidad aumenta, es, es evidente, no, si no no hay verdaderamente nadie que pueda controlar, no hay Estado, pues ahí es cuando surgen otro tipo de, de fenómenos. Pero no sé si, Javier, quieres completar algo más. Bueno, este es uno de los temas en los que estamos sumidos en nuestras propias contradicciones. Y, y me trato de explicar. La solución teórica al problema está planteada desde hace muchos años y es lo que se llama un círculo virtuoso. Yo lo primero que necesito es... Eh, romper la brecha económica y social que, que es el caldo de cultivo de la radicalización en esas zonas. Entonces, si tú ves los indicadores económicos en Europa y en África, es brutal. Y desde hace muchos años se ha dicho que el tema de migraciones ilegales, etcétera, y tal, se soluciona eh, con mejorar la situación económica. Ahora la Unión Europea habla de un plan África, similar al plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, con millones y millones de euros. El gran problema, y hoy con nuestro amigo maliense pues, nos lo ha dicho una vez más, es el, cuando trato con gobiernos con un nivel de corrupción alto y con un nivel de, de nepotismo también muy alto. Y a partir de ahí pues esa ayuda se convierte quizá en, en, en una pérdida de fondos en, porque se van a cuentas eh, extranjeras y a, otras, y a otras soluciones. Entonces, a, a partir de ahí no, no consigo el objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental pasa por, por estabilizar lo primero el territorio. Necesito estabilizar un territorio, y eso en ciertas zonas hay que hacerlo militarmente, a partir de ahí generar las condiciones de seguridad para poder invertir. No tiene, nada, no tiene sentido que la Unión Europea ayude a construir hospitales en, en esa zona si dentro de tres días vienen y me lo incendian, me lo arrasan en, con, un, con un conflicto de los que hay allí permanentemente. Pero claro, mandar tropas, como han hecho los franceses, al Sahel te coloca en una situación muy complicada. Y a partir de ahí… pues eh, Nuestras opiniones públicas occidentales, que votan cada cuatro años en el sistema democrático que tenemos, no perciben bien muchas veces que lo que ocurre en el Sahel sea un problema de seguridad tan grave para nosotros como para que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros familiares mueran allí. Y entonces tenemos un debate ideológico que no terminamos de resolver. Tratamos de poner entonces paños calientes. Medidas de seguridad, actuamos, formamos las tropas, pero, pues como ha pasado en Afganistán, si hay un momento en que decae el apoyo político y no están bien pagados y Al-Qaeda y, y, y al les paga más, pues al final eso se derrumpa como un castillo de naipes el día que nos vamos. ¿no? Entonces, he perdido el dinero. Pero esto está dicho desde hace mucho tiempo. No terminamos de encontrar la solución para hacer una política integral. Pero les ha pasado a los americanos, ¿eh? Se han ido de Afganistán porque su opinión pública mmm, no aguantaba seguir allí con la pérdida de vidas humanas. Y les pasó en Vietnam y, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo también a gobiernos europeos embarcarnos en operaciones militares de esa naturaleza, pues porque a nadie le gusta el ir a recibir en aeropuerto ferítros de militares nuestros. Sí, hay aquí, una, hay aquí una, suerte, una especie como de sinsentido histórico, ¿no? porque realmente cuando tú tienes que subcontratar tu seguridad y tu defensa a naciones eh, que son distintas a la tuya, cuando tus fronteras las tienes que defender, eh, subcontratando la, esa, esa defensa a, a terceras naciones eso tradicionalmente ha sido en términos históricos el, un sinónimo de lo que es la, una decadencia es decir, lo hemos visto, aquí hay algún alumno mío ¿no? hemos visto a propósito de la cuestión de, de Roma, ¿no? es decir, con el momento en que Roma que parece invencible que es la, eh, el ejemplo de bienestar económico de bienestar institucional de movilidad, cuando Roma tiene que comenzar a subcontratar eh, determinados aspectos a otros pueblos es cuando Roma, eh, decimos, que entra en una franca decadencia, ¿no? Entonces, el fondo al final, que creo que es lo que estáis hablando, que tiene que ver con las opiniones públicas, tiene que ver con los valores eh, de las sociedades europeas. Estados Unidos aún parece que aguanta más en ese sentido el pulso, pero esto lo que nos señala es esa especie de palabra maldita, ¿no?, que es la decadencia. Bueno, que... la Unión Europea de un sistema de seguridad propio, de un ejército propio, de una comunidad de defensa propia. No porque se rechace o no se vea con buenos ojos eh, la presencia de la OTAN y la colaboración con la OTAN, que es necesaria, pero porque tenemos que dotarnos por nosotros mismos de un sistema de seguridad adaptado a nuestras necesidades, a nuestros riesgos y a nuestras prioridades, no marcadas por los ojos de otros. ¿no? O sea que de manera eh, como un servicio, una colaboración, nos presten seguridad hasta que puedan, hasta que quieran, ¿no? o hasta que la colaboración llegue, pero no son las mismas prioridades. Eso por una parte. Y respecto a África, el tema de eh, pues, eh, la situación fallida del desarrollo de las estrategias de seguridad ¿no? y económicas. En origen había una visión, una percepción también de creación de una comunidad euroafricana en un sentido de apoyo y colaboración en el desarrollo de África. ¿Por qué? Porque se veía con total claridad que eh, los radicalismos eh, en naciones fallidas iban a surgir eh, con el paso del tiempo y no se sabía, dada la inestabilidad que había ya en Oriente Medio, se preveía que el norte de África podía ser otro foco eh, de potencial conflicto que como lo tenemos a las puertas y somos vecinos, porque desde Tarifa se ve el norte de, de Marruecos, eh, lo íbamos a tener en, en, nuestra, en nuestra frontera, pero además en nuestro interior, por, por, este, por este proceso por el que las fronteras han dejado de ser frontera eh, desde el punto de vista clásico entonces la inversión, o sea el desarrollo de una estrategia de colaboración de inversión económica pero promoviendo el desarrollo regional que es lo que no se ha hecho era la única solución posible. ¿Qué pasa? Que esa, eh, esa estrategia de colaboración neuroafricana, desde esta perspectiva, no, se apro no, so no fue aprobada por algunas naciones europeas que querían mantener su estatus privilegiado económico y su presencia económica, que sigue siendo eh, mayoritaria en, en los estados africanos fallidos. O sea, tengamos en cuenta que un 80% de la economía africana, o sea, de los beneficios económicos, de la actividad económica que se desarrolla en África, eh, tienen, o sea, generan para empresas europeas, pero no para empresas locales. Entonces no se ha favorecido un desarrollo real regional. Entonces eso, o sea, ¿qué consecuencias tiene eh, en Estados fallidos, corruptos, que han recibido cantidades ingentes eh, de, de eh, millones eh, de euros, mmm, dinero europeo, que se han quedado los propios gobiernos corruptos, no? En, pues claro, es que es un continente fallido, es que es el problema que tenemos, ¿no? Miremos a Gel, miremos Sudáfrica, miremos el Cuerno de África, ¿no? Eh, eh, con distintos elementos, distintos grupos, distintos rostros, ¿no? con violencia, con extorsión, con explotación, pero tenemos un continente fallido, con algunas excepciones. ¿no? Eh, entonces, tenemos que afrontar la relación con África de, de, desde una perspectiva totalmente diferente y con unas bases totalmente diferentes. Y si no la abordamos así y ya llegamos tarde, pues el problema, el problema va a ser mayor. O sea, no solamente la situación que describe Beatriz, sino que es que eso potencialmente eso va a crecer desgraciadamente, y no solamente en ese fenómeno, sino en otros muchos que nos van a afectar. Y, o sea, ¿y ¿cómo vas a desplegar tu seguridad? ¿Vas a construir una macro frontera en el sur de Europa, en el sur de Italia, en Grecia, para frenar fenómenos masivos migratorios? Eh, o sea, ¿realmente somos capaces de eso? No, o sea, las personas mueren por miles en el Mediterráneo, por miles, es un cementerio humano. En la, o sea, el problema es mucho mayor de lo que pensamos y la solución mucho más complicada en tanto en cuanto pasa el tiempo y no ponemos las bases de una política diferente, que es una solución política, como veíamos en el origen de la solución del problema europeo. ¿no? Pasa por, una, eh, por un desarrollo original, creativo, desde la política, lo que pasa es que necesitamos esos perfiles políticos, esa visión política y esa voluntad, que es lo que no tenemos, no tenemos voluntad política para cambiar las cosas. Entonces, bueno, entre tanto, pues fuerzas y cuerpos de seguridad eh, hacen su labor de manera extraordinaria, pero hay mucho más por hacer. En teoría, o sea, la, Unión no en teoría no la Unión Africana debería haber ayudado a resolver ese problema, pero no lo ha he hecho. Y ahora el último gran intento de la Unión Europea es el Plan África. Va a haber muchísimo dinero, lo que pasa es que si vuelve a ir a, a, a estados fallidos y gobiernos corruptos, no perderemos el dinero y no conseguiremos ningún resultado. O sea, el, el problema no es de hacer esfuerzos, sino hacer esfuerzos, como digo yo, con, con sentido común. Bueno, nos hemos comido todo el tiempo. A mí no me gustaría despedir el panel con esta visión un poco sombría de, no, no, no, no, de que no. la dificultad, pero, eh, líderes, o sea, pero es verdad que el desafío es formidable, tanto en términos de seguridad interior, eh, con, con los problemas que se han descrito, como también en la dimensión exterior ¿no? y con esa conexión entre una esfera y otra. Eh, bueno, la, la, la, yo creo que el, el, el, el desafío está planteado, y yo creo que esta mesa ha aportado una luz sobre cómo podemos abordarlo, ¿no? que, es, que es lo importante. Bueno, agradezco mucho a nuestros alumnos héroes que han aguantado aquí hasta las 8 de la tarde este debate y a todos los que nos han seguido desde casa. Eh, y bueno, anuncio que en la medida en que hay una, muy, una voluntad de la Unión Europea de acercar la Unión y que se conozca mejor y hacer más partícipes a los ciudadanos europeos en el, en el desarrollo de la Unión Europea, eh, y se canaliza a través de estos seminarios, de estas jornadas eh, que van un poco en línea con, con la Convención Europea que se ha convocado, pues yo creo que tendremos un, eh, una nueva sesión eh, probablemente para el mes de enero, el mes de febrero, y, y estaréis todos invitados. Seguro que ahí somos capaces de vislumbrar más eh, soluciones a estos desafíos que hoy hemos planteado. Así que Muchas gracias a todos y especialmente a los ponentes que han estado espléndidos. ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias.